El tema del stream ha sido complicadón. Sí. Tan complicado que hoy no tenemos internet. ¿Por qué no sí. lo pagaste? Explícame. No, según yo quiero pensar que es ¿No nos nos ¿No nos fió? ¿Papá Slim no nos fió? No. Nah, ¿No pues, quiso? No, no lo cortaron. fue Realmente fue por las lluvias, todo todo parece indicar, pero no han venido a arreglarlo. Y pues tan no nos fía que nos cobra sin darnos servicio. <risa> Entonces, este. Claro, ¿qué querías? Peor, o sea, ¿por, ¿por qué crees que tiene tanto dinero? Porque le fía sí, todo el no, mundo. ¿o qué? No. Tú fías, de Oscar, que yo no fío, hacemos, por, sí. por eso estamos jodidos. O sea, sí, cabrón, él no, güey, no, sí. él no, güey. Sí, o sea, pero bueno, lamentablemente, este, por Slim, saludos, que no creo que nos vea. O sea, saludos si nos ves, <risa> Carlos Slim, si nos estás viendo, ya, saludos. Culero. Saludos a. Este... Corazoncito coreano para Carlos Slim. ¿Sí? Ajá. Pero bueno, gracias a él no, no pudimos hacer el live hoy. Bueno, está grabado, entonces pues ya, ahí va. Pero sí, lo que dices es por. Yo siento que es todo, ¿no? Todo el desmadito de estar armando y eso. Y aparte, aprendiendo sí. y yo creo que lo disfrutamos también. Sí, sí, bueno. sí, sí. Pero pues vaya, el chiste es estar aquí, el chiste es compartir con ustedes y que disfruten. Por eso estamos ahora. Este episodio está siendo grabado. Sí, para nosotros. Porque dejarlo, no vos. tenemos cómo hacerlo. En vivo. Y, y pues para así subir algo y no dejarlo así como que pues nos valió, no lo grabamos y lo subimos. No, y, queda... no, y porque sí tenemos que subirlo, o sea, si lo que queremos es que la gente pues, nos acompañe cada semana y de alguna forma aparte un tiempo de su día para pues para estar aquí con nosotros, uh -huh. pues tenemos que hacernos un... Sí, eh, tenemos que ver cómo lo hacemos, aunque no sea en vivo, pues lo hacemos grabado y lo subimos sí. y ya no pasa nada. Que ahorita me estaba escribiendo este Ogwer oh, y este Ricardo y no me acuerdo quién más por ahí de los que se han conectado. ¿Qué dicen? Que aquí qué hora a empezar el en vivo. Ya les puse que no, que no va a ser grabado. Hoy no va a me ser en vivo. Puse en la vivo. historia, sí, lo lamentamos mucho. Pero bueno, pues este es el episodio número 3. Que esto es Colorway. El episodio... Este, yo soy Oscar. El episodio sin internet. Pues yo quería hablar de la nueva pieza que salió de la DDT Store. Más bien, fueron dos cosas. Fue primero como la experiencia que anunció DDT Store y, Or y All Rise Reserve, que son como esta marca, es la tienda o la como casa productora de la, de, de la agencia esta de All Rise Reserve, Ajá. que se llama DDT Store. Okay. Ellos anunciaron que iban a tener como... Una nueva experiencia en colaboración con el artista Cos, como parte de su colección ah, de okay. Holiday. Ah, por ahí pusimos uno. Y aquí pusimos este que tenemos de este es un, de mi colección personal. De, este es de Tokio. Ajá. Y el de allá que y tienes allá Australia. es el de Hong Kong. No, ¿No es el de Australia? No, es el de Hong, ah, Kong. Sí, el Hong, Kong. Sí, sí, Hong Kong. Y falta el, me falta el de Taipei. Ah, en la el de Australia, es el. Y me falta el, el astronauta. Sí, cierto. Es una y de... me falta esta última también porque. Este, Pero eso te van a salir, ¿sí? bueno el chiste es que anunciaron una nueva experiencia así como esta que era que te rentaban un espacio para que en el monte Fuji eh, pudieras ir a pues como a admirar el monte Fuji quedarte como a acampar ahí en un como en un parque que estaba cerca es un parque que está ahí en Japón, que está cerca del monte Fuji, y montaron este este esta figura como en un inflable gigante, y ahí Ajá, tú podías acampar. Que según yo sí lo han hecho en todos, ¿no? también cuando Ajá, en todos han hecho de inflables. En Australia, en Hong Kong. Pero nos han colocado en diferentes lados, o sea, por ejemplo, en el de... Sí, como que te crearon una experiencia alrededor de la América. En el de Hong Kong la... pusieron a, ah. al personaje así en el agua, y Explotando. todo eso, ¿no? Entonces, ah. bueno, regresando a noticias, eh, <risa> <risa> este, anunciaron que iban a tener una nueva experiencia que es básicamente un, un inflable de 45 metros de alto Ajá. del Companion, de esta edición de Holiday. Sí, está así, ¿no? Pero está, así, está parado, como ocultándose. Está súper feo, digo, de mi ingeniería. siempre... O, ocultándose siempre así, amigos, así, güey. Está ocultándose feo. Güey. Está ocultándose, güey. Y este, pero es de 45 metros de alto y es un globo aerostático, güey. Ajá. Y te venden sí. la experiencia para que te subas al globo. Sí, sí, sí. Se supone que iban... Esta edición era para que empezaran en el Reino Unido. Eh, y de ahí eh, pues abrieron como la oferta para que las personas ah. manden peticiones para, para, para que lleven lugares. la experiencia a diferentes países. Chingada, Segura, bien. Segur, según lo que yo leí es que te iban a dar la experiencia ah. más mercancía de la colección, es decir, no, pues, las hoodies, ah. playeras, este, colectivos como pines y cosas así, y pines obviamente estiques. la figura. Okay. La figura no, de, acabó, de 12 wey. pulgadas. Si, el, si la pieza normal es cara, o luego subirte a los Oscar, la experiencia que te dan... Sí, yo, cal, son, yo calculo wey, que por cada una de esas experiencias, porque obviamente la experiencia se lanzó, anunciaron la ex, una la experiencia, pero obviamente lo, siempre lo lanzan con una figura, ¿no? O sea, lanzan experiencia como esta de, que platiqué de, de Tokio, pero también, eh, más bien de esta es de... Sí, ¿no? Este es de... Fuji, ajá. Este de es del Japón. Fuji, ¿no? Este es la de Japón, perdón, Tokio. La de Japón, este... Sí, la de Hong, la Kong, de Hong Kong. Según yo, la de Hong Kong había sido como una pool party, ¿no? Sí. Un pedo así. Sí. Y, pero también fue el que pusieron este en el... Como en un río, en el río. Ajá. Ahí como tirado, ahí como ya muertito. Sí, sí, sí. Igual el inflable Gigante. Este, y... Entonces... Junto con la experiencia que siempre sacan la figura, como de la experiencia, entonces también sacaron la figura. Y está, eso también te lo incluyen como parte del paquete que sí. te venden. Entonces yo calculo que está entre los mínimo, mínimo, y tal vez ni siquiera cerca, los 30 mil pesos, pero tal vez hasta los 50 mil pesos por cada uno de esas, pues de yo esas experiencias. 30 varos todavía yo creo que sí, güey. O sea, por lo menos, yo le estaba, yo te fuiste a la mejor, yo me veía más tranquilón, yo le estaba calculando unos 20 varos no, a eh, mejor un paquete sencillón, pero pues sí, así lo vemos bien, unos 30, unos 30 Y, aquí y directos, quién sabe cuál sea su mínimo al final, eh, o sea, para que decidan ir a la ciudad, quién sabe cuál sea, porque no dice, yo no leí, yo al menos donde leí en, en el sitio oficial de DT no venía como el A. Necesitamos, no sé, cinco personas que se interesen para que podamos hacer llevar no, la experiencia yo a la que ciudad. En este caso, no creo. Ah, bueno. Bueno, o sea, Aunque yo, yo creo sí que creo. Es más ¿eh? que, que alguien la quiera, o sea, que, el, o sea, que, alguien, que algún lugar la quiera como alojar, güey, o sea, que te dé sí. el espacio. Yo siento que es más eso, porque pues, de que la gente va a ir, no importa dónde la pongan, yo creo que sí. Sí, güey. Yo creo que en particular, esa pieza creo que es la más fea que he sacado. Desde la del de astronauta es la más chida, güey. La astronauta está chida. Yo creo que de toda la línea de Holiday, la del astronauta es la más. Y esa, sí, es la, la de Hong que... Kong, a mí me gusta mucho. Sí, a mí me gusta esta, la de Japón. Sí, también. Pero bueno. Pues vamos a la que sigue porque lo que dale, no dale, queremos dale, dale, es dale. estarnos teniendo. Yo a que voy sigue. a hablar del, gu del último Gugimon. Gu ¿Otra sacó, mano? Este. No mames, Oscar. Otra mano. A ver, ot Otra, otra noticia de otra mano, amigos. Otra, Por si nos hace les... falta no. otra mano Vámonos en sus artes. Me quedaron mal esas pinches manos. Este, No, voy a hablar del guillimón de 8 pulgadas que sacó Ah, sí lo vi. Qué bueno, esta es la segunda edición. ¿Ya se agotó? Ya, ya se agotó. Justamente hoy en la mañana. ¿Vas a traer mañana, a la tienda? Eh, traje uno, creo, pero ya ese no no creo que se venda ya bueno, ya se a quedar ahí, para mí este, se agotó, sí, duró muy poquito te mentiría, pero yo estoy seguro que menos de 24 horas duró y es la segunda versión, que este es la que tiene de particular o de especial el primero fue el clásico, que eran con tonos grises este, es, este viene con los condores de, de Mickey Mouse sí, trae su, su shortcito rojo sí. y su que, sangre en su cuchillito ajá. y toda se, o, la trae cosa trae un hacha y, su hachita y, y este, que a mí en particular sabes que me gusta más el, el clásico pero yo no alcancé de ese y pues ya está chido, es 8 pulgadas de... ajá. porque el clásico es el el es clásico el se ve chido porque se ve el como el, es como referencia al Steamboat Willy. exactamente y de está hecho, cool. el de esa posición, bueno, aquí está por ejemplo el guijimón. pero ese de 8 pulgadas, el, ¿cómo se llama? Se los vamos a enseñar. Justo esa esa forma en la que viene la pose es como haciendo una, una retro, ¿no? ¿Pregunta? ¿En lo que acá? Ah, es cierto, se me olvidaba sí, que acá sí tenemos dos cámaras. Ya empezamos ¿cómo? a... Cada, cada capítulo Entos. hay algo nuevo, o la cagamos en Espero algo que nuevo. sí se vea ahí, amigos, pero. Este, y pues nada, eso eh, ya fue soldado, entonces pues ya nada más lo menciono porque estuvo chido, se agotó rápido. Por ahí algunos, eh, incluso los retailers, no tuvieron tantos tampoco. No, no recuerdo cuánto fue la edición pero, pero bueno, pues fueron, fueron pocos. Estuvo chido. Pero está chido. a mí me gusta muchísimo este personaje, sí, me w gusta w más. De definitivamente Guillermo es mejor uh, que Yankee. el Yankee, sí. me gusta más que el Yankee. Sí, definitivamente sí ¿Qué otra? ¿Tú? Yo no, yo no traigo otra ah, ah, no, sí, sí, sí Pero bueno, no es que no traje Quería traer, la, quería traer la, la pieza En el episodio pasado de Customs Traje varias piezas que yo quería mostrar Y se me olvidó la más importante, güey Que era el chingado eh, trackbot Que ah, salió okay. apenas de Underverse Que ¿Sí? es una cosota así este tamaño y que es do it yourself, y que justo para, ese, para el episodio anterior hacía sentido, pero pues pero obviamente bueno, me falló, eh, ¿no? me falló ¿Es que traerlo, sí, pero no lo enseñamos, sí, no. o sea, lo hubiéramos enseñado, estaba como súper bien, o sea, tamaño para tenerlo aquí, se hubiera visto muy bien y lo hubieran, sí. lo hubieran podido ver como a detalle, hubiéramos podido hablar de la noticia de Underverse justo referente a Customs, que era que tienen un concurso, no sé si ya cerró o si iba a cerrar, pero tiene un concurso de la bien. intervención de esa pieza. Ajá. Y van a dar, o sea, creo que van a dar premios, no sé si en efectivo, pero sí, al menos, iban sí a dar premios en especie de Underverse. Ajá. a como al, a los No sé si a los tres mejores o al mejor diseño, la verdad, ya no me acuerdo muy bien de eso, pero eh, pues vayan a buscar, está bien chida la pieza. Pero a ver, por ejemplo, ahí sí vi la noticia y vi que estaba, bueno, está el blanco y el negro de, de Do It. Ajá. pero es todo está la venta esa pieza no no entonces para los que la compran no el dragbot ya nada más se iban a hacer ya ves que Underverse ha agarrado mucho ahorita el, el, el asunto de te lo vendo a que, hasta que se agote o solamente producimos las que nos compren así siempre ha sido trie y bueno Underverse o siempre ha manejado esa política sí sí sí pero ahorita Underverse así lo está haciendo Okay. O sea, sí, igual, vi, o sea, vi, se vi, está limitando como Va a haber nada más materia, 200 piezas dije, sí, no sé, O nada bien, más va a haber O hasta que se agoten sí. Este, Por ejemplo, del, del Trackbot Creo que sí hubo una, un límite de piezas No me acuerdo cuántas sí, Eran unas del rosa y unas del negro A mí la verdad me gustó más El, el color negro eh, El rosa, pues no, la verdad es que no tengo ni nada Que combine en mi casa ni en mi colección este, Pero mucha gente sí lo compró para intervenirlo yo no he visto ninguno intervenido. Sí, y hay, vi y hay varias personas que sí... Los, todo este pedo, pero nunca he visto que que se han estado compartiendo como intervenciones que han hecho sobre ah. la pieza. Porque es que es una buena pieza. Es una pieza... Es de tamaño, güey. O sea, sí es, un, es una okay. buena pieza. Y no estaba tan cara. O sea, la pieza completa ya costaba cuatro mil pesos. Y, ¿Ya con te, envío? y te regalaban, sí, ya con envío, y te regalaban una playera. Ajá, sí. Bueno, no te la, la regalan, te la cobran. Pero ahí viene adentro. O sea, ahí le quitas tú la cabeza. Y sale sí, sí, después sí. sacar la playerita. Ok, va, está chido. Pues está sí, chido. Pero, pues, ¿quién compró, güey? Nada más tú y no lo has pintado. Nada, ni lo pienso pintar, güey. O sea, compro, yo no. Yo si lo hubiera comprado, tampoco. Lo o sea, he hecho, yo no. Lo haría pues, si me, solamente se se me me, si, si un artista me, me trabara mucho y, y, y quisiera, güey. Y pero quisiera fíjate, pues es que, es que, ese, que lo ese, interviniera, eh, Esa pieza como tal es un robot, güey. Pues, ¿qué le puede hacer sí, no mucho. Pero bueno. Está bien, chido. O sea, bueno, la agregándole chida, digo, cosas... independientemente sí. de la convocatoria, que la, que la, la gente que los compró, pues que vaya y que, que lo cheque. La pieza a mí me gusta por sí sola, ahora que la trajiste yo no la había visto en vivo. Eh, está chida, pero bueno, está bien. Está pues bien. Es que es Thunderbirds, tiene muy buena calidad. Pero, sí. ¿qué? ¿Te vas a aventar otra o ya no, con ya, esas? Ya con esas, ya, para darle... Ya con esas le damos. Sí, si no, guarda la yo... de la mano que querías platicar, Oscar, mejor la para el que <ríe> sí, sigue. Claro, pues, entonces, pues ya vamos Dale. a empezar... Dale. nos así pasamos el... a lo que sigue, A lo que, al tema del día de hoy ah, cámara. Eh, las tiendas o sea la, la, ¿qué, qué papel juegan o qué rol juegan tiendas slash boutiques eh, sí, que es algo que, que les sí, estaba explicando antes de antes de entrar a la grabación a grabar sí. esto pero que yo siento que son más boutiques que tiendas sí pero hay tiendas bueno hay, hay más bien la definición por de, de, de, o sea eh, correctas, creo que es más boutique que tienda. Uh -huh. Sí, aunque hay, aunque hay tiendas que justamente por eso ya no son boutique, pero también venden Artoy como tal, que no son especializadas en Artoy, ¿no? Sí. Y las otras sí son boutique, las que tú a las que tú te refieres, pues sí tiene razón. Que todos suman, yo creo. O sea, Digo no es lo mismo, si es ve, Al final no... es una tienda especializada y, y o una boutique que es Ajá. cosas, que es casi lo mismo. Sí, sí que yo siento que Hasta no importa que, mucho güey. que sea especializado, no yo. Yo creo que son más, y trae piezas y ayuda a la difusión, pues tache. Pero a ver, güey, yo, yo quiero saber algo antes de entrar al tema, antes de empezar a hablar de las tiendas, güey, si vas a ser imparcial, güey. ¿Sí? O sea, si vas a ser de verdad de... Pues yo nada más conozco este... a viniles Chile, no, chiles, no, <risa> güey. Ya, ya empezamos, ya ves, no mames. Soy, güey, eh, Este, este episodio <risa> va a ser el menos serio de todos los episodios que hemos hecho hasta ahorita. O sea, de todos los, todos, todos los otros episodios, güey, la gente nos va a creer, güey, la gente va a decir, güey, no mames, estos dudes tal vez... Tal vez sí sepan de lo que hablan, güey. Eh, pero en este, güey, no, no nos van a creer, güey. O no, no, sea, van a decir, güey. Por eso, por eso está Gen, porque Gen... Si con, yo nada más conozco bien de chiles, O sea, yo no, yo no veo... Este, o sea... Eh, yo, no, yo, no, yo no sé ahí como qué otra... Pues qué más hay, güey. <risa> nada, no es cierto. Sí vamos a, tra a tratar de hablar de todas. La verdad es que estábamos siendo hace ratito que decía estamos platicando. No tengo... No... Pues obviamente no conocemos todo el mundo. Ajá. Y tampoco como que no tenemos toda la ¿Cómo se llama? No, pues, son muchas, este, son muchas para sí, poderlo no. cubrir en media hora, 40 minutos no, de yo show, no conocemos pero todas, yo creo. O sea, Sí, eh, sí la me verdad me es que todas, visitarlas, sí todas y, o visitarlas O sea, creo que creo que para hablar de todas, al menos alguno de nosotros tuvo que haberla visitado en algún punto. También creo que eso es importante. Sí. Y yo, en algún punto, comprado, haber creo. comprado con ellos, o haber, eh, o de verdad, pues, seguirle la pista de alguna forma, ¿no? Sí. sí Porque de otra manera, pues, no está siendo, o sea, no sería útil nuestra opinión al respecto. Sí, Pero no antes de meternos... Algo de, de lo que no conocemos. Claro, güey, antes de meternos en ese tema de, de mencionar tal cual tiendas, creo que lo que valdría la pena es, sí, es, o sea, a ver, hablar, primero, como en general, en, en este tema de las tiendas especializadas de Art Toys, que, ¿cuál es su papel en la industria? O sea, a ver, ¿ayudan a la industria? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo sirven eh, para la industria? O sea, ¿qué, ¿qué aportan hacia la industria del Art toy. Güey? Eso creo que es importante. Sí. Empezar con eso, creo que es lo más importante y para la gente que no ubique o que, que todavía esté medio perdido en saber eh, si existen tiendas aquí en México, por qué... O por qué las tiendas en X país son más importantes, o hay tiendas más importantes en otros países que aquí, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ese tipo de, sí. de cosas. Sí, realmente yo creo que es, o sea, obviamente es, yo creo que no es tan tela de juicio que, la, que las tiendas o boutiques pues son importantes. O sea, realmente es un escaparate para las marcas, para los artistas, y también es eh, un, un canal de acercamiento para las personas que no lo conocen decir, ah, bueno, sí. pues yo venía pasando por la calle o por la plaza y encontré sin querer esta tienda y yo no sabía que existía y me gustó. Y ya me vas como reuniendo, ¿no? Como coleccionistas o vas creando la tienda, creo que ayuda mucho a crear coleccionistas. Porque, por ejemplo, eh, no sé, a ti que te gusta este, eh, no sé, David Hobart, ¿no? Y tú lo conociste a lo mejor o por la película o por sus productos o la merch o por, o por el juguete como tal. Pero si vas a una tienda a buscar eh, un Corvart, vas a, te vas a dar cuenta de que está Kidrod, que está Superplastic, que está lo que sea, y, y artistas locales igual bueno, Entonces yo creo que de entrada ese acercamiento que tienes tú con las personas, porque aparte fíjate, está bien chido porque como tienda tú no nada más tienes el contacto con el coleccionista, sino tienes contacto con la marca, y sí. tienes contacto con el creador o con el artista como tal, entonces... Al final de cuentas la tienda puede ver todos los panoramas, eh, hacia dónde se va moviendo, cómo se, qué te piden, el artista, lo que también decíamos eh, de cuánto valen los custom cuando llega un artista, oye, me agarras el custom eh, para que tú lo vendas, mira yo lo vendo así, o la marca, sabes qué? yo hago resina, yo me manejo así, también todas, la tienda como tal tiene como pues ese abanico de, de opiniones creo y de, y de y de propuestas. Entonces, de entrada, pues es eso. O sea, el, el, la, la tienda es como. Eh, pues sí, es como una semillita que, que, que puede ir regando como para todos lados lo que es el artoy. Y no nada más en el artoy, digo, así funcionan creo que casi todas. Pero el artoy es algo como muy específico y muy especializado. Sí, yo creo que en todas las industrias en general, siempre las tiendas son una parte importante. Y sumando a lo que tú decías, creo que son. Eh, más allá de que solamente sean las que hagan posible que un producto llegue a una ciudad o a un país en específico, ¿no? Creo que tienen eh, como parte de su ADN en, toda, en cualquiera de las tiendas, o sea, hasta la más, eh, desde la más eh, seria hasta la más, incluso desde la más grande hasta la más chiquita, uh -huh. este, desde la más antigua hasta la más Nueva. reciente. Creo que lo, lo que tienen lo que tiene una tienda es que son, los principales como responsables de crear comunidad o de, o de darle un espacio a la comunidad alrededor de esa industria que ellos estén. En este caso es que eso se es especializa en Artois, alrededor de la industria del Artois. Creo que sin las tiendas sería muy difícil o sería mucho más complicado poder desarrollar una buena comunidad alrededor de la escena. O sea, porque al final... Como tú le decías, o sea, tienen contacto tanto con un creador como con un coleccionista. Uh -huh. Y ellos en medio, cuidando que, todos, que esto sea un negocio de alguna manera. Es decir, si llega un artista y dice, güey, yo no sé en cuánto vender esta pieza, tú dices, ah, no hay pedo, a ver, yo te echo la mano. Oye, quiero crear esto. ¿Tú sabes con quién? Probablemente tú sepas con quién. Uh -huh. O sea, tú como tiene, en algún punto alguien llegó y te dijo, ah, mira, yo hice esta figura de resina. Entonces aunque tal vez nunca te haya dicho esa persona que él hace piezas de resina, si alguien llega preguntándote por alguien que haga una pieza de resina o cómo hacer su ardo y tú vas a poder dar esa referencia. Ah, fíjate que este dude trajo esta pieza, seguramente él sabe. Güey. Entonces, es como un facilitador. Esa es la palabra que hace rato se me fue. Es un facilitador. Güey. O sea, creo que es un facilitador dentro de la industria y eso pasa en todas las industrias, pero principalmente en las creativas creo que son muy importantes. Sí, sí, definitivamente. Sí, también eso que tú dices creo que es... Eh, pues sí, muy importante Porque aparte el, me ha pasado Que la marca te dice Oye, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo tú estás viendo eh, Por ejemplo, en este caso no de, Con Gugimon O con Superplastic, que se acerca a las tiendas digo yo, Ellos ya traían experiencia Pero oye, voy, voy a sacar Un esta pieza de experiencia? De ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto me tiene que a mí tener o, o sea, para mí, ¿tú cuánto me recomiendas Que la venda? Para saber si yo me da La utilidad y los gastos sí, que claro, voy a tener man. Entonces, porque hay gente que se avienta sin saber en cuánto está una pieza y decir, ah pues yo voy a vender un Duny en 3 mil pesos, cuando a lo mejor el Duny es, normalmente su precio era de 300 pesos, ¿no? Sí, Entonces, claro. siempre tiene que haber como esa comunicación y creo que la tienda, eh, justamente como tú lo dices, facilita todo esa, esa, ese ciclo. Como también siempre lo he dicho, lo he dicho es, eh, la tienda es el principio y el fin del ciclo. Entonces, sí desde que te llega la pieza hasta ayudar hasta que se venda y alguien pueda tener en su repisa o un custom un vinil o una madera lo sí, que que un lo que él decida y, y, y, porque digamos, justo lo que hablábamos hace rato antes de entrar antes de empezar a grabar que era el que yo te decía el tema de la boutique que te decía que, que salió la pregunta de no pero es porque se vende ropa o porque te decía no porque de alguna manera todo lo que está en la tienda está seleccionado y está especializado y está orientado hacia algo que tenga que ver con arto o sea desde las playeras que tienes, tienen que ver con algún artista que a lo mejor es parte de la industria o alguna franquicia que, que está marca. en la industria o de alguna marca. Entonces, hasta las playeras hablan de lo que se vende aquí, uh -huh. ¿no? Los, los, los cuadros los tienes, por ejemplo, cuadros. aquí atrás tenemos todos los artes de Obey, ¿no? Que de alguna manera, pues, es, es un artista que ha dejado como muchísima marca en la industria y así muchas otras cosas que hay aquí en la tienda. Entonces... Creo que esa parte de, de, de que además tiene la tienda como lo que tú decías de, de principio a fin, ¿no? de, de poder también a través de la tienda eh, tener la oportunidad de, de encontrar un producto que ya previamente fue curado por la misma persona de la tienda, uh -huh. sí, sí, sí. eso es importante. Y, sí. eso, y, y esa parte también es muy interesante porque... Hay mucha gente a las que les, les, les facilitas la tarea, güey. O sea, hay muchas personas que seguramente vienen y dicen, güey, yo ya sé, yo vengo por algo de Quicks o yo vengo por algo de tal artista. Todo ese rato dijiste, tú buscas tal vez figuras de Horvath. Sí, yo, yo sé, yo conozco la industria, pero hay gente que no, güey. Hay gente que dice, güey, yo no, nada más vengo por algo bonito para mi casa y alguien me dijo y vi que estaban los hartos y a ver... O sea, ¿qué hay aquí? Sí. Si tú tienes una buena curaduría, si tú te, te preocupas, como lo que tú dices, desde lo que está al inicio hasta entregárselo al coleccionista, puedes hacer una buena curaduría como tienda y ofrecer los productos, productos que valgan la pena o productos que desde tu punto de vista sí, valen la pena. Valen la pena. Sí, sí, sí. Sí, es correcto. Pues, no sé, güey. Digo, no, yo, yo creo que es eso. Realmente sí es, es eso. También, el, no sé si te acuerdas en el piloto... Hablaba de que también la tienda ofrece como la experiencia, o sea, sí te ofrece la experiencia en de que no nada más te quedaste en la… todo esto que tú dices va de la mano porque no nada más te quedaste en que lo vas a vender en línea, sí. sino de que la persona que lo viene a ver, o aunque no y aunque ya conozcas, y por X razón, a lo mejor no tenías contemplado un gasto, no tenías no tenías pensado, no tienes dónde ponerte un juguete, pero pues vienes y los ves. Claro, y está chingón porque dices, bueno, ya estoy viendo el de barro, estoy viendo el de vinil, estoy viendo todo esto, estoy viendo la selección que tiene la tienda, qué llegó nuevo, qué ya se fue. También, aunque no, no necesariamente tienes que ser como un, pues un experto, yo creo que coleccionista, para disfrutarlo. Y la tienda también te da eso. Sí, ¿no? De hecho, al contrario. O sea, creo que para personas, y si alguien, alguna de las personas que nos está viendo quiere y no sabe cómo entrarle o todavía no se ha animado a entrarle a la industria pero le interesa, váyanse a dar un raro a las tiendas. Es la mejor experiencia que pueden encontrar eh, y creo que es donde además se van a, enamorar, Ajá, se van de, a de enamorar de las piezas. O sea, si ya desde lejos tú estás viendo que esta pieza está chida, güey, vela en físico. Ajá. O sea, cuando la, la, cuando la veas en físico... Y que bueno, antes de eso, antes de ir Va a, a las tiendas, cosa, vayan a ver el episodio piloto que grabamos <risa> Y ya después se van a ver las tiendas sí, De una vez les digo que dura... Un, <risa> ah, no ese dura una hora, güey, en ese sí lo logramos es, Ese el, dura una el, hora, el, amigos, ese sí se lo pueden sí, echar, está, o sea, está pasable dije, está pasable ya les, dije, ya les dije cómo lo hagan, o sea, que se lo descarguen cuando pues sí, no hay, un van cachito, con ¿no? con su novia, van con su mamá, algo que les aburra Hay cachitos Ahí pueden ver el episodio De cachito Sí, sí, o de cachito pero Eso bueno. Está chido, güey, pero a ver, ok, güey, entonces ya, ya de alguna manera dejamos claro pues, de qué sirven, güey, y en qué ayudan las tiendas. Ahora, creo que sería importante hablar de los inicios de las tiendas de Artois aquí, güey. Aquí en México, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo, por qué de repente a X o Y loco se le ocurrió traer juguetes de diseñador que nadie pidió, pero que a él le gustaban? Porque así sucedió, güey. No, y creo que todos los que tienen una tienda, creo que así es. O sea, así les ha pasado. Eh, este pedo salió... Acuérdense que el Artoy eh, nace en el 99, más o menos. Ya, 90, o sea, en en sí, los, finales de los... Noventa, de los del, sí, fue en el 99, principios del 2000. Pero eh, como que oficialmente fue en el 99. Sí. Que ya hemos hablado mucho de Eric Soy, y de este Michael. Sí, y, sí y, creo sí, que no vale la pues, ahorita para hablar es de eso, eso, no ahorita, para hablar, eso. Pero bueno, el... Yo creo que el Artoya en México llega más o menos en el 2004, que no, que, que a mí, por ejemplo, eh, pues fue como muy temprano y ya empezó ahí con, empezó con Headquarter, creo, y con Guru. Entonces uh -huh. fueron como las primeras que hasta donde yo conozco está bien, porque después me van a escribir ah no mames, pendejo. que con Guru, güey? No, con, con Le dije ¿sabes? qué pedo, güey, ya, no, no, ya me estaba, o sea, me quedé así como de... No, con Kong y con Headquarter, ¿no? Entonces son de las que no me acuerdo e incluso eh, esas dos tiendas eh, que bueno yo conocí a Campa y de y de Kong yo conocí primero a creo que al Cha y bueno obviamente pues en esto estaba Kika y estaba este el Derete de no creo que más por ahí andaba pero bueno yo yo de ahí yo sé que de ahí empezó este eh, Campa este Ricardo empezó a traer los Dunis este Kong empezó a traer como ya otras marcas, eh, incluso James Jarvis, este, Joe Vedder, eh, Toy Tuar. To yo me acuerdo Itual, y, sí. y realmente parte de que yo me, a mí me, yo soy coleccionista y que pues por ende me haya animado a tener la tienda, pues fue por ellos. O sea, realmente es, es el inicio que, que, que yo tuve. Y bueno, va de la mano con. Por el foro, justicia. ¿no? O sea, más bien fue por el tema del foro, ¿no? Eh. Pues no, porque realmente antes de hacer el foro primero yo me acerqué con ellos. Ah, ok, okay. O sea, porque okay. de ahí nació el gusto. Entonces para mí ahí empezó. Creo que creo que sí son las primeras tiendas. Bueno, por ahí estaba eh, Molox Store en Mérida. y... Pero estás hablando de qué año fue eso? 2000 qué? 2005. Pues es que yo me acuerdo que sí fue muy temprano, güey. No sé en el 2000. Yo sí le calculo que como 2005. Entre 2005 sí, yo y 2006, también. Creo que más que sí, o menos. Más o menos. Y pues ya, güey, de ahí empezaron... Afortunadamente fue algo que se fue bien aceptado. Ninguna de las dos tiendas, ni Headquarter, ni, ni Com, Nicole. eran 100% de Artoid. O sea, no, es que... Se o sea, si ahorita está complicado ser 100% de Artoid... Eh, sí, en ese entonces... En ese peor. entonces, güey, además... Una, güey, por los temas de importación, por la oferta que había y la demanda que había. Porque digo, o sea, no solamente a veces es el tema de la demanda, sino también de la oferta, y en ese entonces, ¿cuántos artistas y marcas había eh, internacionalmente produciendo y enviando a los países? Había muchas marcas que en ese entonces no enviaban no, a México, nadie. era un pedo, wey. era un tema, güey entonces, pues también, o sea, en ese entonces estaba muy difícil. Yo me acuerdo que la sección que tenía con de Toys, la verdad es que era, pues, muy pequeña, wey. no era... O era, sea, era, era era si, era un cuarto, si era un cuarto de la tienda, era mucho, güey. Sí, no, yo, yo creo que menos. Pero a mí lo que me gustaba de Kong es que traían cosas que... Sí, tenían de eran todo. O sea, sí, sí se clavaban... Y sí, güey, no, y sí se clavaban a, a curar y a seleccionar bien tanto la mercancía como los artistas que, que iban a, a llevar eh, cosas o mercancía a venta ahí, como las cosas que ellos importaban. Sí. Por sí. ejemplo, también ellos empezaron a traer, son los que los primeros que empezaron a traer piezas de Amanda, Amanda Bissell. Ya y de dice, este también lo que se llama que de Gary o sea, Baseman también, güey. Tara Mapis, Tara Ellos fueron los A Abue, también me acuerdo que Bue también a Bue, hizo pues una, Fue su primer acercamiento en México que una por exhibición. Eso aquí. Sí, güey. Sí, exacto. Pues todo eso ayudó, o sea, realmente fue lo del principio y de ahí, por ejemplo, eh, Y ellos eh, a diferencia de otras tiendas, por ejemplo como Headquarter, o sea, que me gusta lo, lo que han hecho, O sea, Campa, lo que ha he hecho con Headquarter y lo que está haciendo ahorita con con inteligencia artificial, uh -huh. o ¿cómo se llama? Sí, inteligencia sí, ¿no? artificial. Este, eh, o sea, me, me, gusta, me agrada lo que ha hecho por, por, en la industria, no por la industria, sino en la industria, pero me gustaba mucho, pero más bien me, me sacaba de onda que en Headquarter, por ejemplo, no encontraras cosas de artistas mexicanos o de artistas locales. Y a diferencia en Kong, sí lo encontrabas. ¿no? Sí. Obviamente eran cosas curadas y... Pero... Pues, no, no, encontrabas en Yo creo que está, está bien, no, en algún momento tampoco lo entendía, pero a lo mejor no es serio cómo entenderlo, porque yo creo que estaba bien eh, que Kong tuviera su esencia y que este Campa llevara Headquarters por ese lado, porque sí realmente pues, nunca tuvo piezas mexicanas salvo que el molote con, con el Escobas que fue el único que tuvo ahí, fue ahí la presentación incluso pero pues realmente creo sí. que creo que la onda de la tienda de, de Headquarter como tal pero también del no, Escobas fue no cuánto nada. como o dos años después tal vez no sí más o menos pero creo que creo que estaba bien o sea realmente no la, la onda de Headquarter no a lo mejor no daba para tener el... Eh, pues piezas mexicanas, ni tampoco como que tanta variedad, o sea, sí, también Ricardo tenía una selección como muy muy bien curada, pero sí era también muy específica, entonces, pues yo creo que en ese aspecto es, es como los inicios, para mí son, son esas dos, y bueno, Molox Store, que de, yo nunca la conocí, después me enteré de ella, pero también fue de las primeras, que de ahí sale justamente eh, pues el Chax, el Cabax que me regalaron que es Kavax, <risa> eh, y muchos de ahí salen, güey. entonces... Sí, claro, sí, sí, sí, Piezas, empiezan a salir, ok. Entonces, pues güey, esa, esa parte que estás eh, platicando creo que es muy importante, o sea, entender cómo se empezó a construir de alguna manera la escena en general, partiendo desde las tiendas, eh, es, es interesante, güey, porque creo que el hecho de que, por ejemplo alguien como el Escoba se animara a, a armar su pieza y demás, más, más allá de, obviamente, que lo hizo por porque él como artista quería hacerlo, también ah. es porque sientes un apoyo o sientes eh, que, que de alguna manera tienes ya una forma de sacar tu obra adelante. Y eso, pues, sin las tiendas, no hubiera Exacto. sido posible. O sea, si el Campa no lo hubiera extendido como la opción de que se presentara ahí su pieza y él ayudarle seguramente en temas de tanto de PR como de darle difusión a la pieza y todo eso, pues probablemente no hubiera sido lo mismo con el molote, güey, ¿no? Sí. Y así con Kong, con muchas otras cosas que también hicieron ellos con artistas locales, internacionales. Sí, porque justamente Kong, salvo el Escobas, pues Kong tuvo todas las presentaciones de los artistas de los primerititos mexicanos, pues Kong las alojó. Sí, güey. O sea, Kong alojó Alemania... ¿Perro muerto también ahí fue? Perro muerto, sí, ¿verdad? sí, sí, sí, eh, Alimaña también aquí, no tienes un perro muerto, Tienes aquí un perro muerto, güey. Sí, pero no lo puedo enseñar. Ay, ¿no puedes enseñar el perro muerto? No, el que tengo, no. ¿No? no. ya luego sabrán por qué, pero no. ¿Tienes, ¿Ya no tienes el otro, el que, el que estabas no. vendiendo? No, no, ya se vendió, pero para, bueno, tengo ahí, tengo ahí un perro muerto, este... Para que lo viera la gente, mira qué güeyes, nos hubiéramos, te hubiera traído un, un molote, tú tienes aquí una alimaña y nada más hubiéramos conseguido un perro muerto. Sí, ah pues ahí está el pingüinito de, de Alemania por ahí. Ah sí, a ver si este... nos lo pasa a la producción para enseñárselos por acá. Pero bueno, seguramente muchas personas, esto la de... oye, seguramente estas piezas muy pocas personas las, lo, las conocen y más si van llegando, si tienen pocos sí. años en, entrándole a la industria, eh, uh -huh. no sé probablemente. Porque ya pasaron. Probablemente no no lo no lo conocen. Creo que valió otra vez, ¿no? La GoPro. <risa> Otra vez, bueno, bueno nada más se las enseñamos por acá. El Gugimon, el Gugimon ahora yo, güey, el este... Aquí el, se ve... El, el... Toy, por ejemplo, que era de los... También las presentaciones fueron con Kong, güey. Eh, pues realmente Kong alojó todo eso y estaba chido. También aparte lo que sacaban entre ellos mismos, el, ellos hicieron Paper Toy, güey, Plush. Kong tenía su propia merch, entonces también pues, eso estaba chido. sí. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues ya de ahí lo que sigue no Pues sé. son los inicios, o sea, no. en realidad no había muchas tiendas, o sea, después de eso lo que pasó fue que Kong se, se acabó, los socios se separaron, se separaron. y que serán? O sea, dos socios se fueron a hacer sus, propias, sus propios proyectos, ¿no? Como igual slash tiendas, slash galerías Uh -huh. Ah, bueno, eh, también funcionaba como no. galería. Sí, sí, sí, En ratos, Headquarter también servía ahí, Head ahí. todavía para los que no la ubiquen, pues pueden ir a visitar ahí en la... Sí, es la Roma, ¿no? Sí, ahí sí, es la en Colima. Roma. Colima. No, no me acuerdo del número, pero es Colima. No, yo tampoco me lo.. Yo, yo sé momento. llegar caminando en carro, pero no, ni me sé el número. Sí, no, cerca Jamás me he fijado. Sí, es Colima y Colima. Pero está no. arriba de Destructible, ¿no? Ajá, exactamente. Ahí, sigue. ahí ahí la conocí y ahí sigue. Sí, ahí sigue. Entonces, también... La inteligencia de... artificial también está en la Roma, pero ellos y están, están... Colima, en... pero ya está llegando. Colima a... casi hasta Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, ¿no? Sí. Casi hasta allá. Que llegan caminando, la neta es que también. O sea, te avientas una caminadita de 3, 4 cuadras uh -huh. y llegas sí, eso hasta claro. Inteligencia artificial sin ninguna bronca. Pero que, bueno. por ejemplo, también decías esto de... Antes de, claro, antes de estar ahora? mencionando las tiendas actuales, hay, a ver, hay que seguir lo que estábamos diciendo. Estábamos hablando de los inicios, ¿no? Uh -huh. este, esa parte creo que ya... Pues ya, ¿qué más, qué más ya, ya quedó. O sea, el tema de los inicios creo que es importante explicarlo. Uh -huh. eh, y estábamos en la parte de... O sea, con, Vale que eso, o sea, se, se cierran y se dividen. Y ahí nacen dos proyectos que le dan como continuidad a estos inicios de la industria y que siguen apoyando... Aunque tal vez en menor medida, pero siguen apoyando de alguna manera a la industria del Artoy. Exactamente. Que ahí es este, ahora seguro y vértigo. Guru y vértigo. Que antes de eso me gustaría también mencionar, bueno, no sé si dije de Agustín, que también con Artois él vendía por internet también. Ah, es cierto. Y por ahí estaba ¿quién más? Bueno, estaba este Gil, que en ese entonces todavía no se llamaba Cochitois la Tienda. ¿Cómo pero se Gil, llamaba Gil la tienda? Se llamaba Catástrofe. <risa> Saludo a Gil. Seguramente sí. así nos ve. Saludos a Gil. Si no le yo, voy a escribir. Oye, Gil, ¿qué onda? Te mencioné y no ves mi, mi programa. Sí. sí. Vamos a etiquetar a todos. ¿no? ¿A todos? Ok, va, o sea, me late. Entonces. Ah, pero sí tenías, o sea, tenías un, un punto importante. O sea, también, más allá de tiendas, también había personalidades o gente como de coleccionista que en algún punto se aventó a quiero poner mi tienda. aquí ahí es donde entras tú, entra Agustín, entra Gus, entra... Abraham, con Dead Abraham. Bunny. ajá. Este, quién más? Mm. Pero más bien Dead Bunny ya es como un poco más reciente, ¿no? O sea, más bien me estoy me estoy yo tratando como de, de ponerlo en el orden de de, de, de, de como de la continuación de los inicios que era Guru. Vértigo, y ya aparece entonces tú ya estabas como un poco más, todavía no en físico, tienda, pero tú ya estabas comenzando a traer piezas y comenzando a tener presencia en bazares y todo este tema. ¿no? Sí, Viniles Chiles ya existía. De hecho, desde un poquito antes tal sí, vez de Gurú chiles y de Vértigo. Kong, porque incluso sí, pues, ya, ya llegamos a ir con nuestra playera de Viniles Chiles a Kong y a, sí, y a Headquarter, eh, a los releases que hacían, entonces sí si, eh, ellos ya, ya Viniles Chiles ya existía. Y Agustín existía antes de que de que yo pusiera viniles chiles, o sea, realmente Agustín también es de los primerititos, aunque él no fue en físico, él también ya no. ¿Que la tienda sabes? de Agustín cómo se llamaba hoy en entonces? este Según yo es Artois México. ¿Sí? Ajá. Yo nunca, nunca lo ubiqué con tienda, güey, o sea, yo siempre era Agustín de Anda. Sí, no le hizo como mucha promoción, por ahí tengo promocionales que nos de hecho, la última vez, de las últimas veces me regaló unos botones y stickers. Ah, ¿sí, güey? Y sí, de yo no de tengo Artois. el gusto. <risa> y, incluso incluso este salió su juguete. O sea, el, si no mal recuerdo, el, la hicieron este los de Tolache Toys. Que es una. Ah, ya, ya, ya, si wey. no mal recuerdo. Por ahí, pues no sé. A ver si lo podemos. Creo que meter, sí, güey. Ya, eh, creo que sí, estoy. Malletes. Ahí teniendo un vago recuerdo de eso. Pero bueno, pues esos son los principios. Ya después de ahí ya viene como otra oleadita. ¿no? Pero Agustín, o sea, tú ya estabas ahí. ¿Qué, qué más? ¿Quién más estaba? Sí, Gusto sí, y ya, bueno. ya estaba en ese entonces. Ah, bueno, Gusto. Que es también, una tienda que, o sea, él sí tenía su tienda física en Puebla, ajá, pero exacto. también él venía a bazares acá y todo ese, todo ese asunto. sí. Y también, justamente, el además de Art Toy, él primero empezó vendiendo como GI porque también colecciona de eso. Eh. Sí, colecciona Star Wars, colecciona GI sí, y yo, ya colecciona. después le entró. Sí, es también es, es, es, es ñoñón, es ñoñón, sí, el buen bus. Sí, sí, y aparte, este, pues es buena persona, es, también ha ayudado como a la, a la industria. Sí, mucho. Y empezó a meter el Art y pues igual, ya se quedó. A la fecha sigue trayendo todavía, también es de las primeras y también que sigue. Pues, Gusto dice, está en Puebla. Sí. Pero pues igual hace envíos y todo. Sí, pues vende Mercado Libre, no sé si tenga tienda además de Mercado Libre, supongo que no, pero eh, de, sí sé que tenía otro dominio, no, un, su blog, demás. no sé si lo siga manteniendo. Antes su blog era muy visitado y sí hacía como constantemente yo, contenido sí. para su blog. Porque la tienda física también, también según yo, todo, la sigue teniendo. Sí, la tienda física seguramente sí, pero no sé ah. si, si lo demás todavía lo siga como no, no sé, güey. como manteniendo, pero está chido, echen un ojo, o sea, busquen. Seguramente estamos mencionando claro, un estamos chingo diciendo, de gente que no ubiquen o que no va a ser tan fácil encontrarlos, pero pues échenle ahí un, en Facebook, en, en Google, este, búsquenlos, síganlos. O sea, si ahí hay, si hay todavía, todavía existen, andan por ahí. Eh, no, sí, seguimos todos aquí. Oh, y, bueno, a ver, ahora ahora sí yo creo que conviene como clavarnos a... Antes de irnos como a lo actual, eh, como a un poco... O más bien, no, sí, irnos hacia lo actual, o sea, ya acercándonos un poco más a lo actual, pero más bien como hacerlo en un poquito como de orden, ¿no? Okay. Eh, y también ir, hablar de, o darles un espacio como a estas tiendas internacionales. Okay. Eh, porque ahorita solamente hemos hablado como de la escena local y de los inicios aquí, pero creo que vale la pena comenzar a hablar un poquito de las tiendas internacionales. Ok. ¿No? Mm, va. Sí, pues Las que conocemos, porque como les comentamos desde el principio, realmente no conocemos todas. No, no, no. Ni las está tenemos cañón. en el radar, porque lo peor es que no tenemos en el radar a todas, entonces... Pero no, también. pero está, está, está difícil, está difícil. Ya, ya que se meta la gente, o sea, la gente ya que, que no comente, se ha metido tanto, bien. pero que se mete, incluso la gente que está metida sabe que o sea, conocer todas las tiendas y comprar en todas y comprar. Sí, no, güey, no, no, no, es un pinche No, y también de los que nos mencionamos, ahí la gente que nos está viendo que nos ponga en los comentarios. Ah, está, sí, ahí, está, sí, vale la pena, sí. Ahí, si al final así. de todo lo que comentemos algo ahí les creen ustedes que vale la pena comentar o compartir, déjenlo en los comentarios. A nosotros nos va a gustar como enterarnos si no lo conocemos y seguramente a la gente que lo lea y, y quiera sí, saber sí. más le va a servir, ¿no? Exacto. Entonces, pero a ver, pues empecemos, empecemos con. Mira, creo que yo, las más pesadas es. Japón, o sea, principalmente sí, Japón así, y China. O sea, Asia, güey. Pues También Taiwán últimamente, Y eh. eh. Corea sí, ha estado como Asia. puta, güey, o sea. Sí, sí, sí. Pues de, de Asia yo conozco eh, Bonty Hunter, que fue de lo primero que yo conocí, que es de las primeras tiendas y marcas en hacer juguete. Y por ahí, pues mandará que creo que, que bueno, mandará que es como algo un poquito especial, porque es un poquito como de reventa. Sí, mandará que es reventa. Pero sí, se ha pues ido especializando como en y cultura especie, ñoña, sí. básicamente. Güey. Sí, creo que Mandarake funciona mucho también. O sea, porque vende mucho videojuego, Mandarake, vende mucho videojuego, vende mucho sí, vende también mucho kayu, libro, manga. Pero manga. sí se han clavado muchísimo y se han como especializado mucho en mover sí. eh, figuras. güey. No Vinil, sé si actualmente ya tiene un piso hizo de arte. No sé, güey. Pero no sé, la última que una, vez que... Yo creo que un día. O sea, en el 2016 que yo fui a Japón, eh, la de Mandarake que está en, en Akano Broadway, que es con, son como los headquarters, Ajá. sí tienen una sección, sí, son unas no, pinches vitrinotas, güey, eh, eh, sí, eh, sí, con sí. precios carísimos, güey, de sofubi y de, y, de, y de vinil. este De hecho, desde, desde vinil como tradicional y sofubi, ¿no? O sea, uh -huh. tienen de, de, de, de todo de vinil, pero solo vinil. O sea, resina ahí, no... Seguro okay. que no encuentres. Sí, no. Bueno, pues esas es yo, güey. No sé, Secret Base. Mmm. Secret Base es muy importante, güey. O sea, para los que, sí, ¿qué crees? Creo que busquen Base. como algo distinto en la industria. O sea, como una propuesta medio ponquetona, medio hardcoreera, medio metalera, ¿no? Creo que Secret Base, Posthead son, son marcas que. Real exhead head que, oh, que, que sí. se han posicionado muy bien. Pero son marcas. La única que de verdad yo sé que tiene tienda es Secret Base. Sí. Bueno, Posthead es Post no es este, no es japonés, pero más bien, o sea, yo lo estoy poniendo porque colaboran mucho con Secret Base y están. Posthead no es japonés, es un artista, pero más bien, o sea, son marcas. Eh, pero Secret Base sí tiene tienda, güey. Sí. Y tiene un chingo de tiempo, o sea, tienen como 20 años. Sí, también es de las primeríticas, o sea. güey. también es de las pocas especializadas. En harto y digo, ah, también hacen más cosas porque la mayoría sí. de ellos lo producen, incluso es una tienda de ellos. O sea, es raro encontrar eh, otra marca o otra colaboración dentro de su tienda. Sí. Casi la mayoría de lo que está en esa tienda, es, ellos lo producen. Ellos lo producen, todo, todo lo que y, y pero sí tienen colaboración. Por ejemplo, con Posthead, el artista bueno, este de, de Nueva York, sí, sí, hacen ellos, colaboraciones. Mucho, mucho con colaboran con ese dude. Sí, o sea, sí. desde prints, playeras, hasta, hasta piezas de vinil. Uh -huh, sí. Sí, eh, por ahí yo creo que también. ¿Qué más lleva. Con Balzac ser, también. Güey? Pues se han colaborado. Que Balzac con tenis, también es, es otra. Pero eso es más como una. Eso es más como una agencia de diseño, Balzac. Uh -huh. Bueno, pues de ese lado son los que nos acordamos, güey. Sí, en, en Japón yo creo que esos son los que vale la pena mencionar. Y obviamente, pues todo el tema de que nació en Nakano Broadway. Que para los que no han ido a Japón, cuando vayan, no, si, o sea, si son fan de los y lleven de los toys, o sea, obviamente lleven mínimo unos. 20, 30 mil varos apartados para figuras, porque de otra manera no lo van a lograr. O sea, si van por ¿no? cayó, este vintage, olvídenlo, esos 20, 30 mil varos es una pieza, güey. sí, sí O sea, allá está, si van por Cayu vintage. vintage. Si van por, por más como designer toy o, o art toy más contemporáneo, un poco más eh, actual o de marca, sí. O sea, sí, sí se pueden traer piezas... Muy, muy buenas, muy chidas, porque además en Asia hay muchas marcas que hace colorways y variantes específicas para Asia, ¿no? Que eso también es ha sido Asia. causado por las tiendas, ¿no? Porque pues obviamente pues venden mucho más las tiendas en Asia que una tienda en México o en Latinoamérica, incluso a veces hasta en Estados Unidos, ¿no? Sí, que además justamente eso que dices de los colorways, algunas piezas contemporáneas ya como de... Eh, Michael Lau, o como de este Team Bisco o eso, allá puedes encontrarlas. Creo yo, allá sí eso. Esas sí, sí tienen un buen fácil, precio. ¿sí? Más fácil y un buen precio. Y las exclusivas. Sí. Las de Japón, las de Taipei, las de eh, Hong Kong, todas esas que no llegan hasta acá, yo creo que allá sí es más fácil encontrarlas, sí, encontrarlas. y a un buen precio. Ya yo creo, Al que, revés, el kayu, lo, lo... Yo creo que el Cayu retro... El Cayu vintage está voladísimo está de cabrón. precio, güey. Eso está muy y, cabrón, güey. Y allá este, que la marca y que el artista y quién le intervino y que el, eh, de, qué, de qué serie salió el pinche vinil y todo eso sí, ya están quedando no clavados mami, sí. y pues, pues eso tiene que ver con el precio, ¿no? Sí, güey. Pero, o sea, son parte y lo mencionamos como al inicio de como la, como la secuencia que haremos de menciones de tiendas porque pues, güey, o sea, son o sea, junto con China son los papás de esta industria, güey. O sea, sí. las tiendas en Japón, las tiendas en China y últimamente sí. las tiendas también en Taiwán eh, son, son muy fuertes en la industria, y Japón y China son pioneros. O sea, sí, es lo que dios. ha dicho. Sí, está muy cañón. Güey. Y ya, bueno, de eso nos acordamos nosotros. De ahí, ¿qué más sigue? güey. Bueno, Europa, yo creo que hay que checar Europa. Que ahí yo también no conozco, sí, no, no conozco tantas. Había unas en España que ya no existen y que la verdad lamentablemente no me acuerdo cómo se En llaman? España sí había, bast había bastantes tiendas, pero Ajá, de repente quién sabe qué les pasó, no sé si por la crisis o algo, y empezaron a desaparecer muchas. Sí. En Francia también sé que hay bastantes tiendas de Artois pues pero Francia, la verdad ¿no? es que yo no sigo ninguna y no, no las ubico muy bien. En ¿no? Francia está Colette y está obviamente Tokidoki Brand. Colette. Tokidoki. Que están en la misma calle, que no sé si es este. Que Tokidoki, pues, tal vez más bien entra en marca, ¿no? No tanto en tienda. Es que sí tiene tienda, güey. Pero es una marca. Pero es la única tienda de Tokidoki es la que está ahí, güey. O sea, justamente que ese, bueno, ese güey que es. Entonces, tal vez. Que pero yo te sí digo, yo lo marca, posiciono más como marca que pero como sí tienda. tienda, tienda, tienda. Güey. O, sea, o sea, porque como tienda más bien es como alguien que. No necesariamente vende cosas de su marca, pero uh -huh. sí promueve, y difunde y distribuye. Pues aquí la ventaja que tiene Tokidoki allá en, este, en Francia es las exclusivas, justamente. Lo que decíamos, sí, muchas seguramente. exclusivas ahí las avientan. Eh. Y Colet igual, güey. Con toituar, con incluso Colet es de las pocas tiendas que tiene una serie eh, de Duni por ejemplo. O sea, hay una, Órale. una serie de Duny que se es llama Colet, ubicado wey. Y son puros artistas franceses. Entonces ah creo que ya Yo sé creo cuál que es güey no creo que ya sé ya sé el es la única y pues ahí tiene ya sé de qué sí, estás hablando de un chingo no de sabía, cosas wey. porque no nada más venden juguetes cuál más por ahí está ah está bueno chido. Artois, y Artois, la que tú la Artois de, con Z que es la que está ahorita promoviendo lo de la Expo en Barcelona o esa es otra no esa es otra güey es, okay. esos güeyes son este esos güeyes <risa> tus compas Eso, sí. esos cabrones Esos cabrones Este no ellos son los de ay este güey que tiene el blog de, de España eh. ¿Quién? Bueno está Expotois Barcelona es Expotois Barcelona también es tienda No no no Expotois Barcelona son los mismos son los de la exhibición. que entra en el blog ajá y que son ajá. los de la exhibición okay, okay. este pero ellos no ellos son aparte no Artois está también ajá. en Artois con... Ah, creo que ya sé cuál es, Según sí, yo, Artois está en... No me acuerdo si en Londres, güey. Creo que ya sé, creo que ya sé cuál Pero, es, Pero, por ejemplo, Artois trae a, a Flying Fortress, trae a okay. Mist, trae a... Water ah, Trican. ya, ya, ya. Yo, yo pensé que esa de Artois era... Ya sé que Artois es. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí, sí Wico, güey. Traen a este Supakitch, a esta Coralí. O sea, traen, traen... La verdad es que traen... Y, y ellos también están haciendo juguete y muchos exclusivos no salen de allá. O sea, es un pedo traer algo, lo sí, nuevos de sí, claro, de tu lado, por ejemplo. ¿no? Entonces, es un pedo, pero es, esa tienda está chida. Esa tienda a mí me gusta mucho. En, en, en particular, a mí es como de las mejores. que yo que, Y es también una tienda que es especializada en harto y 100%. Está chido, güey. Eh, ¿qué más yo pensé tienes? que esa era española. Yo pensé que esa de Artois que decías era los de Artois no, no, de España. Yo pensé que. No, es Expo Toys Barcelona y Chal. Ahorita lo voy a buscar un ajá. Yo me estaba confundiendo con Expotois. Uh -huh. Pero también, ellos también tienen una tienda, ¿no? Algo así. No, según yo me estaban estaban comentando que iban a poner una. Van a poner una. Pero <risa> okay. todavía hasta donde yo sé no. Está cu también seguramente en España hay muchas tiendas de Artois. O al menos varias tiendas de Artois. Pues hay que, nos comenten, hay que nos comenten. La verdad, yo no sigo a ninguna. O sea, es que yo soy más clavado con la industria de Estados Unidos, de Japón eh, y obviamente la local. Eh, la neta es que Europa, pues sí, sí. O sea, en temas de artistas y eso sí, obviamente les hago caso, pero no, uh -huh. no yo en, tengo en que nada local, más. Pues yo nada más conozco viniles chiles, ¿no? No me distraigo tanto. O sea, en tiendas no me clavo tanto, sí, la verdad. Pues tú nada más... Sí. Ya, güey, ya. A ver, es, dijiste que, que ibas a ser imparcial en este episodio y ibas como 20 veces, güey, que me, que me pones aquí un ad, un anuncio, güey, de viniles, viniles chiles, chiles. O sea, a este, Calle, a este video sí le, a localis, poner, sí, wey. Wey. sí le voy a tener que poner, güey. Sí le voy a tener que poner este video, güey, que tiene contenido promocional, güey. Sí, no. y, ¿Y? A ver, entonces, ya, ya dijimos, Asia, <ríe> Europa. Europa fue, o sea, en Europa creo que sí le estamos quedando muy mal a la audiencia, güey, porque, sí, o sea, estamos bien sí. desconectados, me acabo de dar cuenta, güey, que estamos medio desconectados, güey, y seguramente se nos están yendo varias importantes, pero mejor, eso hay que dejárselo a que nos lo pongan en los comentarios, güey, sí. y enterarnos de ahí, está chido, güey, o sea, también este espacio se trata de compartir y que nos, que nos puedan dar como, pues también eh, eh, información, sí, ¿no?, que, que sea diseñe, útil para ¿no? nosotros, güey. Sí. No, aparte, como decíamos, realmente estamos hablando de los que conocemos, porque, por ejemplo, pues sí, Colette y Art Toys, eh, yo los sigo mucho y son tiendas que me gustan muy en específico y muy en particular. Son muy, tiendas muy bonitas, ahí métete a verlas, güey, y la verdad es que sí vale la pena. Sí. Pues, güey. como decíamos, a lo mejor no puedo ir, pero pues nada a estar viendo de lo tema. que están publicando y eso. Claro, está bien eh, Y bueno, pues ya venimos como a la parte de donde hay más. Ahora sí, vámonos con que, los o, gringos, yo, güey. Sí, el continente americano, pero aparte creo que sí conocemos más porque pues, estamos de este lado. Pero también es porque como en todo, güey, o sea, los gringos en cuanto pisan una industria, güey, sí. la revientan, güey. Y o una escena la revientan. Una, güey, pues por la cantidad de personas, millones de personas que viven en Estados Unidos y que consumen un chingo, güey. Y otra, pues porque su industria ya de alguna manera desarrollada y como mucho más posicionada a nivel internacional, pues siempre le da siempre le da un empuje a cualquier industria a la que se suman, ¿no? Ah, y, y tiene que ver como el, la economía y el posicionamiento del dólar, cuánto vale, etc. Entonces, sí, sí, también es creo que, también eso. obviamente, güey, como en, yo creo que en, en general en, a toda la industria, más bien a toda la escena del arte, también por esa razón en Estados Unidos, y aunque pues, o sea, sabemos que, que sí tienen poder y su economía está mucho más desarrollada, etcétera, lo que tú quieras pero creo que también tiene mucho que ver porque hay ciudades en específico como Nueva York como Los Ángeles eh, como San Francisco como Chicago, o sea las, varias las ciudades, curves. Portland o sea que, que sí se han preocupado muchísimo por empujar la escena del arte en general, y por ejemplo Los Ángeles es casa de muchos artistas y sí. proyectos de art toys muy fuertes con muchísimo éxito, con muchísima eh, eh, propuesta hacia, hacia, el, hacia la escena y también con muchísimo apoyo. O sea, no es lo mismo un artista en. Déjame ver, en Nevada, ¿no? Sí, en Carne del Norte. O sea, exacto, que se le ocurre lanzar algo y, pues, tal vez sí se enteran y tiene difusión, pero eh, poquita. Sí, sí, sí. A un artista que vaya y se conecte con las. Galerías y con las boutiques y con las tiendas que están en Los Ángeles, no, por ejemplo, o en Nueva York, o en, o sea, Miami, en, en Miami, Miami, Miami, o sea, sí hay muchísimo más empuje. Entonces, por eso, aunque no está, o sea, aunque tal vez eh, no lo mencionamos al inicio, no quiere decir que sean menos importantes, pero sí están muy pesados, ¿eh? sí están muy pesadas sí. todas las tiendas, ¿eh? incluso las tiendas, ni siquiera marcas, ¿eh? las puras tiendas. Han hecho muchas cosas en la industria. Güey. Sí, yo creo que Estados Unidos es eh, de los pilares a que el arte hoy eh, sea lo que es ahora. O sea, realmente sí. Es. Y tan solo con los puros artistas, ¿no? Tan solo con los artistas. O sea, artistas si y tiendas tienes muchísimo, güey. O sea, todavía eh... si le sumas marcas, puta, güey, o sea, te olvídate, güey, todavía tienes más, güey. Sí. Pero bueno, ¿no? vamos a hablar de las que. A ver, nos ¿cuál te gusta, late a ti de, de, a de Estados gusta. Unidos? ¿O cuál.? Yo creo que hay dos como que son mis favoritas, que es eh, My Plastic Heart y okay. Rotofugi. Roto y a lo mejor Clore, pero Clore creo que está un poquito más enfocado al contenido. Están haciendo revistas, exposiciones. Sí. Eh, pero también ellos eh, ellos, ellos iniciaron es, con sí, Artoy, pues o sea... Sí, también es de los pioneros. Ellos son pioneros, iniciaron y, bueno. y se han enfocado solamente creo que en eso en realidad. Sí, Rotofugi y My Plastic Heart, es la historia que traen detrás, que también son la tienda galería... Claro, eh, si no mal recuerdo, este todavía los dueños son, son dos. Pa es, ahora sí que MyPlastic es una pareja y eh, Rotofull es otra pareja. Y ellos han... Clorer también es eso. una pareja. Clorer también es una pareja. de, de, de, de, de una de, pareja de, bien curiosa. Está bien eso, chido eh. porque la forma en la que llevan la curaduría en estos casos, pues sí, es, sí, te das cuenta que realmente es como por amor al juguete. Porque te digo, no nada más se quedó en tienda, también tienen la, las tres tienen galería. Y pues incluso Kors Ha sido Ha sido su casa Por ejemplo Roto Fugi, O este claro, Con ¿verdad? Clore los, Incluso los premios de Con Art Clore Toys. Es mucho artista urbano wey. Muchísimo ajá, artista pues, urbano Los premios y Son de Clore Por ejemplo Entonces él, él organizó Todo este desmadre Es que Ajá Justo lo que tú dijiste Hace rato bueno, En ellos, contenido Creo que sí Tienen mucho alcance ellos O sea Su blog o sea, ellos iniciaron como con su blog también, Clorer, y luego también todavía la revista sí. Clorer Magazine, sí, obviamente que todavía siguen dando. Sí, este, este... ah, pues ahí no tienes una a la mano para que se las enseñemos. A ver, este, si a pasada, pero. ¿Qué pero... si eh... es ¿Quieres que sepa? Ya, ya llevo un rato. O sea, creo que ya, la que dice Clutter, ya, de, ya debería de pasar el, el, el examen ahorita, ¿no? De. Pues a ver, si <ríe> a ver si lo reprueba. <ríe> este. Entonces, güey, son, sí. son muy buenas tiendas, güey. La verdad, sí. Digo, no son las únicas para mí, personalmente, son como las mejores. Bueno, no, no las mejores, porque sería como de meritar a los demás. Son las que a mí personalmente me gustan. Claro, ¿No? Está no bien, güey. A mí a también me gusta mucho el trabajo de Clary de Retofugi, güey. De My Plastic Heart también, güey. De hecho, han, han invitado a muchos artistas eh, mexicanos en, en My Plastic Heart, por ejemplo, a que hagan intervenciones en, en, para custom, para exhibiciones... Este, o también en, gal en galerías que han hecho como de gráfica también, uh -huh. también han invitado artistas nacionales güey. sí por ejemplo no, no recuerdo si Roto-Fuggy o my plastic eh, ellos vendían Alemania por ejemplo o sea fue de las qué primeras chido, tiendas güey. en recibir Producto juguete mexicano Nacional, que pues, ahora sí que fuera de México ah, güey, obviamente qué Entonces, chido por ejemplo, eh. representing exactamente incluso con la Expo con ellos Exactamente ¿Ah, sí? con la ¿De la limaña? Ajá, sí. ¿De cuál? De. De, de las esporas Solamente de, de las esporas o de, de las de las las o, o de las bacterias que de digo. Las bacterias y de las esporas. Ok. Es que la espora es una piezota, güey. Yo siempre, sí. siempre me he arrepentido de no, de no haberte comprado una de las tantas chingadas esporas que te vendías sí, en nadie, los bazares, güey. Al principio eran las mejores. No mames, güey. Es esa, esa que color también. verde neón, güey. Este, o amarillo, sí, no, era, no me acuerdo qué. No sé, amarillo verde, güey, pero no mames, estaba increíble una esa. Es la verde y la que tú dices es la amarilla. No mames, güey. O sea, ¿cómo lo dejé pasar esa pieza, güey? Yo yo no me quedé sin ninguna tampoco. Pero bueno, a ver, <ríe> regresemos al punto. A ver, yo, güey, yo, creo que a mí sí me gustaría mencionar mucho a Super, 7, Super una, Seven, güey. Super Seven. Una, pues, wey. porque son, para mí son inspiración, güey. O sea, creo que es la chamba de Brian Flynn. El enfoque de Brian Flynn que es el fundador de Super 7 junto con su actual esposa, que en realidad antes era solamente su amiga. Mira, qué curioso, güey, esa también es otra pareja, güey. Pero bueno, este... Él, él Él... No sé si la historia... Voy a, voy a ponerme a leer Fíjate que me acaba de salir esa duda. No sé si primero creó Hybrid Design, él, que es... Como su agencia de diseño y de marketing Supongo y de todo que esto, güey. Sí, sí no sé si primero creó esa y después Super Seven, o si fue al revés, o no si creo, fue al mismo wey, tiempo, güey. No, la verdad, no sé, güey. Pero lo que sí es que, no mames, es, es eh, la tienda indie por excelencia, güey, de Estados Unidos. Es decir, es el sueño americano. ¿Sigue siendo indie, Es el sueño americano hecho tienda, güey. Es eso, güey. Super Seven, güey. O sea, es el, es el gringo, güey, en contra del establishment, güey en contra de, de la industria eh, capitalista casi, casi, güey, o como eh, más bien no capitalista, sino más bien como, como ya posicionada. Ajá, sí, sí. Como eh, en el llegando a decir, no, de güey, queche. yo, yo exacto, güey, yo, yo llego a poner como lo que opino y a mostrarlo a través de algo que a mí me gusta, en este caso ellos, pues, los juguetes. Uh -huh. Y a ese grado, güey, que lo tienen en un manifiesto, güey. Su manifiesto dice... O sea, crecimos con, con monstruos gigantes, con kaijus, con superhéroes, con cómics. este Y dicen, nadie hacía lo que nosotros queremos y por eso lo hacemos nosotros, wey. O sea, ya desde ahí, desde lo que te dice su manifiesto, que te dicen, güey, o sea, ustedes no quieren crear un juguete de un alien, bueno, yo lo voy a hacer, güey. No uh -huh. quieren crear un, un juguete gigante de Star Wars, bueno, yo lo voy a hacer, güey este Y así, güey, o sea Y sí, lo sí, ves en sus piezas Yo wey. me acuerdo que al principio sí era muy indie Así como decías, pero pues ya últimamente Ahorita ya, ya no, o sea, ahorita ya es una, una empresa muy grande güey Los Amos del Universo Sí, güey, no. no, ahorita ya, ya se convirtió en una marca güey O sea, pasó de ser una tienda Solamente una tienda que nunca, según yo Nunca tuvieron espacio de galería Aunque creo que sí participaron hicieron algunas exhibiciones wey. Pero sí, ahorita ya pasó De ser una tienda A ya ser una marca O sea, ya sí, hacen sí. de todo Aún así lo cool es que siguen manteniendo como esa esencia como indie, güey. Es, es, esa esencia como anti-establishment, media punk. Okay. ¿No? Este. Pues sí, la esencia o, o el mote, o, o no sé. Sí, ¿O como esencia, o es la esencia, güey, la esencia, güey. Porque, porque pues, en realidad, ya por el sí, tamaño de, no. la, de la empresa, ya no da, güey. Sí, no, y aparte, ya lo, la merch que están sacando, a mí ya se me hace como muy comercial. A mí ya se me hace que incluso está siguiendo los pasos de, de Funko. Es, eh, es que son este, muy. Es que. Momento pues empezaron a hacer con ellos como todo el tema de los Reaction, que al final se les ocurrieron a ellos. Eh, los reactions son de ellos, pero pues al final no, no puedes pagar de, de todas las licencias, güey. Uh -huh. Y Funko sí las tenía todas, entonces pues dijeron, órale, vámonos con Funko. Entonces Super Seven es una buena tienda que seguir. Curiosamente sí, lo que hicieron al inicio de Artois y todo eso, de, de juguetes y demás, sí va muy enfocado a Artois, con los Shogun Star Wars que sacaron, los uh -huh. gigantes toda su línea como de sí, lo del de este, Sofubi, ¿no? Este, y actualmente todavía siguen sacando específicamente Sofubi, ya no vinil tradicional, puro Sofubi, puro Sofubi no. sacan. ¿Cuál más tiene por ahí, güey? Tenemos a... A mí, pues, 3D Retro, 3D o sea, 3D retro. retro a mí me gustaría también mencionarla, güey, porque aunque es, tal vez no tan... Eh, o sea, no tiene todavía tantos años de existir, o sea, es eh, más o menos pero reciente. Que, pues sí. No, eh, o sea, no está como tan el... tan como en el, en el ojo del, de los coleccionistas o del. O de, o de muchas personas. Pero, pero hacen buenas cosas, güey. Sí, incluso también 3D Retro eh, pues, en algún momento ha patrocinado artistas y también tiene como marca si ha sacado juguetes. Sí. Entonces, güey. Seguramente alguien eh, algún coleccionista y, tiene algo hecho por 3D Retro. Y obviamente, pues ya está empezando a agarrar artistas. O sea, ya está empezando a hacer lo que muchas otras tiendas hacen, como para. Que ese es, es algo que tal vez no mencionamos anteriormente, wey, pero también hay muchas tiendas que han construido su, su oferta hacia, les, hacia, hacia el coleccionista a través, o la han fortalecido a través de los artistas. Es decir, se si agarran a un artista en específico, así como lo hacen las marcas, pero ellos como tienda. Y entonces empiezan a publicar su trabajo. Ajá. Y en el caso de TD Retro, por ejemplo, es Tracy Tubera, Ajá. que es con el que hicieron el de, lo, ahorita lo de, lo de Back to the TV Future. Retro. ¿no? Por ahí tiene, creo que, Scribe. Eh, tiene Ajá. A... También agarraron a Jorge Gutiérrez, es decir, gente que no, que no, no, es, del, no. no es de la industria del arte hoy, pero que de alguna que manera está mezclado, con ¿no? la, que está, está mezclado con la industria del diseño, de la animación, del arte, como Jorge Gutiérrez, que es el creador del libro de la vida, güey. Ajá. Sí, sí, o sea, sí. que es un dude además a toda madre. Yo tengo el gusto de conocerlo y de poder hablar de con mundial. él así de compas. Y no mames, es a toda madre. Sí. Y en algún punto, güey, se le ocurrió hacer una figura y Tidi Retro. Primero, creo que hizo la figura Chucho Rojas. Después por ahí alguien me contó que, que fracasó rotundamente Chucho. ¿En qué sentido? En que envió los, las figuras de este dude para allá y llegaron... Ah, sí, rotas güey, con todo eso, no me acuerdo. O sea, les cuando. llegó la, la cabeza rota, güey. O sea, llegó. güey, pues no, güey. O sea. Y la, que eran en resina, güey. Y eran unos, unos ratoncitos así, güey. Que se llama Muerto Mouse. Ajá. Este. Lo hicieron acá, güey. Eh, déjame, antes de que. De que vayan a decir algo en el, algo en, en el video, güey. No sé si fue Chucho Rojas o si fue alguien más, güey. O sea, entonces ahí lo, ahí lo dejo, lo corrijo, güey. Porque no sé, güey, a lo mejor estoy hablando de más, güey. Pero sí sé que alguien lo hizo aquí, güey. Yo lo En Resina lo mandaron, güey. Y le llegó a, a le este. Llegó roto, ¿no? A este Jorge, güey. Y no mames, o sea, tuvo que pegarlos él, güey. Porque los iba a exhibir. O sea, un desmadre, güey. Sí, si alguien me contó eso. La verdad es que yo no me acuerdo quién lo hizo, pero sí me acuerdo qué pasó. El sí. chiste es que, pues obviamente, güey, pues Tiri Retro se acercó con él y le dijeron, bueno, pues vamos a... te ofrecemos a hacer. Ya vimos que sí, baja, que sí está jalando. Este. Pues te ofrecemos a hacer la figura. Y hicieron. Unas figuras del Muerto Mouse de Jorge Gutiérrez, güey, en Vinil, güey. Una era git y una normal, güey. Ok. Sí, y 3D, retro chida, es wey. Y 3D Retro, aparte, pues, to, como decimos, todas las tiendas son buenas. Creo que 3 Retro también tiene esto de estar apoyando y de estar agarrando sí. mucho artista. Cuando va empezando o cuando todavía no es tan famoso. Porque pues ya cuando son famosos, pues ya no le va mucho caso, ¿no? Si se sí, sí, sí. Te digo, se vale, pero yo creo que siempre es bueno estar desde el principio. Sí, claro, güey. Eh, ¿Quién más? A mí, por ejemplo, está por ahí eh, Lulubel. A mí Lulubel, Lulubel me gusta mucho. Wey. Casi todas las que estamos nombrando ya he comprado. En todas las me... Y además ya tienen un ratito en Lulubel, la Lulubel. Eh, por ahí está iAm Retro. I am y Retro. Por, eh, por ahí está quién más Toy Cube que también Toy ellos Cube. tienen tienda física, si no mal recuerdo. Toy Tokio, que está en Nueva York. Toy Tokyo, que también es que muy tan, buena. Pero que, que es muy buena, pero porque su curaduría de las piezas sí está sí, increíble. Está fina, y ¿no? no trae tan... Y no, la neta es que no tiene precios nada, nada mal, ¿eh? O sí, sea, yo he visto varias caras... piezas de Cos eh, que se cotizan pues ya bien y ellos la verdad es que las tienen en muy buenos precios. ¿eh? Es pues como debe de ser, creo. O sea, la verdad es que creo que... Que, que lo hacen que no bien, güey. Este, de Estados Unidos. También creo que convendría, o más bien valdría la pena, para gente que incluso no, no haya estado desde los inicios y se lo perdió. Pero, por ejemplo, la gente de DKE Toys. Ah, ok. Pero, por ejemplo, este... Que desapareció. O sea, bueno, no desapareció, sino más bien este dude vendió como su base de datos. O sea, no sé qué pasó, güey, pero este dude de repente en algún punto dijo... Eh, yo ya no voy a estar como distribuyendo todo esto y se lo vendió como a una distribuidora un poco más grande y crearon, sí, claro. a, y crearon otra que es como otra distribuidora de específicamente juguetes y piezas de artistas y diseñadores que hacían lo mismo que ellos hacían Ajá. desde el sí, inicio desde eh, los 2000 hacía Decaeto y lo hacía ahorita ya lo están haciendo esta otra como empresa que lo, no lo hacen nada mal o sea la verdad es que le meten a todo, o sea, esos dudes, a diferencia de DKE, que sí era como un poco más, eh, más piqui en, en lo que elegía, un poco más selectivo, curaba mejor lo que ofrecía y los artistas que agarraba y promovía y las piezas que distribuía, estos dudes, la verdad es que se ve que le meten a todo, de repente a mí me han llegado así, este, boletines donde, pan, mandan unos pines así, de un artista que dices, güey, también pinches horribles los pines, güey, o stickers, o cosas así bien me, este, pero, pues, ese dude, todavía hasta la fecha, sigue, güey, sigue sí, moviendo, no, güey. me quiero acordar, porque yo me acuerdo de dop, de que se sí, lleva a Decaer, ajá, güey. porque sí lo, lo llegué a conocer. Eh, pero. Pero, pero ya él se clavó a hacerlo como más de forma independiente, más como a las cosas que a él le gustaban, y como es que, que era una en chabota, algún punto como güey. que encontró, como que le ofrecieron un buen deal, y dijo, lo agarro ahorita que se puede, y como que se retiró ah, de eso y ya le siguió él a lo que él quería hacer, güey. Porque que Decade Toys todavía existe. Si lo buscan en Instagram, que yo se los recomiendo muchísimo, aunque no van a encontrar tanto art toy como así, como... O sea, como juguete de diseñador tal cual, o juguete de artista tal cual, así. Sino más... Él se clava mucho en temas de action figures como uh -huh. artísticas sí, o sí, como sí. cosas como más como hacia action figures, no sé por qué. Pero... Pero de repente sí tiene cosas interesantes, como apenas un dude que hace unos como juguetitos de madera así como cuadrados, güey. Okay. Que hace como piezas únicas, todos son de madera, güey. Ajá. Están chiditos. Sí, porque yo tengo que DKE, era al principio, era más que nada un, un distribuidor. Y me acuerdo de DOP porque pues, uh -huh. yo hablaba con ese güey un chingo y... Yo sí, se, él movía ese güey mucho. Yo güey. Se, se hartó. O sea, es que era un buen de chat. Sí, seguramente, güey. Y estos güeyes dicen que agarraron la, la lista. Como todos sus bases de datos y lo, de todos sus... Los distribuidores sus y todo. me mandaron y todo, pero no, güey. O sea, era un desmadre de pedir, o sea, es un desmadre de entrar a su plataforma. Y eso incluso yo, después de que salió DOP... Yo con ellos ya no volví a comprar nada. ¿no? Para la tienda. Pero bueno, pues... Dope, de, Dope de, es, parte, de... es parte fundamental de esto, de este pedo. Ah, oh, mames, es súper fundamental. Sí. Y de la industria de Estados Unidos es clave, güey. Sí, mm, clave, él conoce a todos el cabrón. Él organizó lo de los cascos de Star Wars que se expusieron en la Comic Con, que hay un libro. Ah, güey. Sí, es... cabrón. ¿Dop lo organizó, por ejemplo, ¿no? Sí, ya sé cuál Entre dice. Entre otras tantas cosas. Y, pues, un chingo de cosas que hizo, güey. Todavía hasta hace poquito... Eh, no, no ya, ya se me fue como el hilo del tiempo, güey, pero no sé si fue a principios de año o a finales del año pasado. El güey agarró y dijo, bueno, todo lo que tenía guardado, de todo lo que tenía de DKE, uh -huh. lo voy a sacar a... Ah, sí, lo que fue de la subasta. A ¿no? subasta, güey. Y, y había cosas muy buenas, güey. Obviamente, pues, eran precios coleccionistas, ya no eran precios como para que Vendiles Chiles lo comprara y lo revendiera, güey, ¿no? Pero, por ejemplo, mami, salió un... Estaba vendiendo un Shogun... Eh, Warrior de, de Stormtrooper. Y se, se vendió en 110 dólares, güey. Uh -huh. O sea, 110 dólares. Una ganga, güey. O sea, sí. para lo que vale esa pieza ahorita y para el significado que tiene, esa pieza, güey, es una ganga, güey. Esa, una pieza buenísima. Y así como esas había un montón, güey, de joyitas. Güey. ahí Bueno, pues ya vamos a dejarle ahí a las gringas. Y ya nos vamos. Ya, ¿Ya dejemos terminamos? de adornar a los chingados gringos. Ya terminamos. Pero antes de terminar de arruinar a los gringos, güey, yo sí quería mencionar dos tiendas más, güey. <risa> Para... oye, era imposible hacer que este episodio llegara a la hora, güey. <risa> era imposible, güey. Disculpenos, amigos. Este, pero... Hay dos bien importantes, güey, que se nos están yendo, güey. Una es Bait, que es así lo ubicas perfectamente, güey. Uh -huh. Y la otra que tal vez no ubicabas, pero ubicaste ahora que... que yo andaba allá en Los Ángeles y te escribí, te dije, güey, está este pedo aquí de Murakami y todo este es madre, güey, que es... Jian Robot, güey. Sí, que también es de las primeras. Es de las sí, primeritas, güey. O sea, Jian Robot, güey, es tan importante en la industria, güey, en general y en la industria gringa, que, güey, sin esa tienda, David Horvat y Son Min Kim, que son los creadores de los Ugly Dolls, güey, no uh hubieran logrado lo ah, que lograron, güey. Sí. O sea, sí, esa tienda les, les abrió, güey, las puertas, porque ese dude, pues, se llevaba bien como con el David Horvat, y les llevaron, David Horvat llevó como sus primeros peluchitos que hacía mano su... Su esposa, güey, los llevó y les dijeron, güey, está bien chido, vamos a ponerlos aquí. Y los pusieron a la venta y de ahí, güey, para arriba, güey. O sea, sí, los el apoyo de una tienda, la diferencia que hace, güey. El apoyo de una galería, de una tienda, güey. Sí, pues pasa lo mismo con Quix, pasa lo mismo con... Está increíble con eso, güey. hay personas así que su primer acercamiento fue con la tienda y se levantó. Entonces, sí, por eso, apoyen también. a sus tiendas locales. Porque también, obviamente, es, sí. es un... Es ganan, o sea, ambas partes ganan. Gana el artista o el creador, gana la, el, la tienda, güey. O sea, entonces... Y es un claro ejemplo, ya hay Robot. robo. De hecho, esta pieza, güey, que a ti te gustó un chingo cuando la traje que la viste, uh -huh, sí, la, O sea, me la encontré la ahí, güey. Sí, güey. O sea, sí, me sí. la encontré hace tres años, güey. Dos años. Que fui, este... Dije, a ver, ¿qué tienen? Dugly dolls me metí y, güey, estaba este ahí, güey. Y dije, no mames. que aparte, ese es de los japoneses. Pero yo también tengo, creo que, un japonés. De David sí, porque este es ya Sofubi Este Ajá. Sofubi es, es ya como de toda la línea esta de... De hecho aquí debe decirme el año, a ver, ver No, me no nota el año. Ese debe wey. ser como del 2015 más o menos. Pero si pues si este es Made in Japan. Ajá. Pero este debe ser como 2015. Sí. 2013, algo así. Este... Y el otro es Bait, güey. O sea, Bait es una... Bait yo creo que lo estaba es tienda. No sé wey. por qué no tiene como... Lo que también decimos, no sé por qué no tiene tanta exposición pero ha hecho las cosas bien con licencia, o sea con, con esta onda del gato y Félix, también por su con cuenta, con güey, también, también tienen esponja. cosas que sí eh, qué más por ahí los somos del universo, ¿no? Tiene por ahí esto? también no, pero también como de las más emblemáticas, este esta ¿cómo se llama, güey? Este ay, se me olvidó el nombre, güey. Este de quién de ay, el, el robot que vuela, güey. El niño robot que vuela. Se me dio Astro su nombre, Boy? güey. Astroboy, cabrón. Este. Ah, también tiene, sí. Astroboy, güey. Con okay. Astroboy sacaron una muy buena línea que incluía también uh -huh. toys, güey. Sí, ellos lo han hecho muy bien. A mí me gusta. Incluso. Y tienen en sus tiendas, además de lo que ellos hacen, también las como. Todo lo que curan, de lo que distribuyen y venden ahí, güey, tanto venden porque también venden Hot Toys, venden Sideshow en sus tiendas. Okay. También tienen una muy buena curaduría de, de Art Toys y tienen muchísimas exclusivas, güey. Sí, porque incluso los Bob Esponja que llegamos a tener aquí en la tienda eran eh, colaboración con Mindstyle, por ejemplo. Con Mindstyle. Pero ellos llevaban... Yo quiero pensar que la curaduría... Chinas, ¿no? 100% Son, es de Mindstyle es china, ¿no? Mindstyle es, ajá, es china. Entonces, pero pues si lo ha hecho bien, creo. Muy bien, a mí, güey. A mí me gusta mucho lo que. Lo que muy bien, me... pero justo Bait y Super Seven van como mucho de la mano, como que incluso nacieron juntas, incluso como que comparten como visión de la industria. O sea, siempre hacen como. Lo ves enseguida en sus productos y en las cosas que hacen que. O sea, les vale más de lo que estén haciendo los demás. Yo voy a hacer lo que yo quiero uh -huh. y ahí lo pongo y lo hacen tan bien que tienen éxito, güey. Sí. Son muy buenos, güey. Va, pues ya ahí le bueno, dejamos, ya, güey. Ahí. Ahí. ahí le dejamos. Entonces ahora. Y pues ya, güey, ya terminamos. Pues ya, o sea, sí. prácticamente... Es, la esa la era, ese, este fue el episodio de tiendas. Muchas gracias. No, güey, a ver. Lo último y lo más importante es... Eh, alguien que apenas descubrió el canal de de Chiles... Dijo, vamos a ver estos pinches locos que dice aquí que... Tiendas de Artoys, güey. Este Quiero comprar ahorita un Artoys. ¿Dónde lo compro? O sea, ¿dónde nosotros le podríamos recomendar a alguien en México... O de Latinoamérica, que pueda comprar. Para mucha gente en Latinoamérica es mucho más fácil a veces comprar en México si no existe en su país que comprarlo en otro país, ¿no? Porque si no es mucho más caro. Pero, eh, ¿en dónde podrían comprar o dónde nosotros les recomendaríamos comprar? Sé que no hay muchas tiendas, pero creo que sí podemos, en base a criterios de ambos, creo que podríamos dar cada quien... Uh -huh. Recomendaciones Así de tiendas, ¿no? O sea, como ejemplo... nuestro top 3, a ver, ¿cuál es tu top 3 y cuál es mi top 3, güey? Okay, okay. De tiendas locales, no se vale decir viniles chiles, güey O sea, ah, no, aquí no, no es como chiles. en el voto, güey Así no es como, aquí no es como decir, en el voto, chiles, güey y que, que, que, que, que agarras que agarras, que, y... que agarras tu papel Tu papeleta, güey, le pones ahí Yo voto por mí y vas sí, y, ya, lo ya, metes, y lo ya, metes, güey No, güey, no, no, no Aquí no, güey Sí, es la sección más importante porque ya vamos a hablar... Además, yo te voy a poner... En en... Yo, yo voy a spoilerar mi top 3, güey, y estás en mi top 3, entonces no me ah, necesitas no, decirlo, güey. No. Es que yo, mira, conozco a todos, tanto las tiendas que ya no están como las que están, y creo que todas son buenas, o sea, todas me gustan. Eh, pero yo como coleccionista les voy, a, les voy a comentar a ver a mí quién me gusta. A mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace... Y obviamente sin que el orden tal vez diga como tu preferencia, ¿no? no pasa no, no, nada. Tampoco, no pasa nada. Es así el hacer. Además es una recomendación sí, amigos no, no para no que importa. sepan dónde pues, es confiable comprar, dónde pueden encontrar un buen sí. catálogo y eh, una buena todos, atención o sea, y hasta un buen precio. ¿no? Sí, todos son confiables. No, no les prometemos mejor. nada del, buen, del precio, pero... Sí, pues, ya al menos es cuestión de estar viendo, Pero yo creo que todas las tiendas de harto y en México, creo que todas son buenas. Sí. Pero... Lo que decíamos hace rato, o sea, sí, como que cada una se especializa en ciertas cosas y ya es lo que o a sea, gusto personal. A mí como coleccionista a mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, Rojo Bermelo. Creo que en algún momento lo estuvo haciendo muy bien. Ahorita la verdad es que creo que ya no ha traído tanto, pero eh, Rojo Bermelo es como... También muy importante por muchas marcas que estuvo trayendo. Sí. También nuestra camarógrafa es fan de Rojo Vermelo. Ah, sí, también. A ver si nos mandan ahí algo. Fíjate, deberían de mandarnos... ¿Te han de patrocinarnos? Para... Sí, güey. Está no. creyendo que nos va a patrocinar. <risa> pues aquí viene de chile después de los juguetes, pues ahí también esos güeyes. <risa> en Rojo Vermelo. Pero le estamos mandando clientes, güey, de sí, los, no sí. sé, 100 que vean esto, pues sí. seguramente... Rojo Vermelo. Eh, me gusta mucho la selección que tiene Abraham con Dead Bunny Store. A mí me gusta mucho lo que como su selección de, de Abraham. ¿Y quién más por ahí estaría chido? No sé, yo creo que lo último que he estado trayendo está esta Audrey con Sticky Hippo, Creo que también me late. Tiene como una sección ahí como muy girly, pero ya he visto que he traído como dos, tres cosas chidas. okay Entonces creo que ella... Y pues ya, podría decir todas, pero bueno. O sea, como que los tres que a lo mejor que más me gustan. ¿Y qué? Porque también creo que en todos, en, a todos pero, les he comprado. Ok. ¿Pero y qué es lo que más te gusta de esas tres entonces? Es lo que no ah mira por ejemplo de rojo o sea ¿qué a te me... gusta más, o sea, ¿qué te gusta de esas tres ¿Qué te gusta más, su catálogo, los precios su atención wey o sea... ah pues de rojo me gustaba, bueno me gusta el catálogo, te digo que realmente ya no ha traído tanto pero me gusta el catálogo, la atención también digo en su momento cuando estaba Gerardo y después que lo tomó Melissa, este pero pues sí, siempre se portaron chido sobre todo yo tuve más contacto con Gerardo Siempre se portó chido. este quien más sabrán, Pues también lo conozco de años. Sí, claro. A mí, de, de, de la parte de Dead Bunny, lo que más me gusta es como la selección, como si es muy eh, puntual en cosas de Uso Growth, como de Chaos, sí, claro. como de Course. Este, o sea, sí trae como varias cosas como raras. Eh, yo creo que lo que más me gusta es eso, ¿no? Y, y obviamente, pues la atención también que tengo. Y de, de Audrey, pues, obviamente también de que la conozco y también es la atención. Yo creo que también el que se esté enfocando como a ya otras marcas y eso está chido. Entonces, por ejemplo, no, ahorita cool. está detrayendo como cosas independientes de otros artistas y eso está chido. Y, pues, ya te digo que si dejo a alguien, güey, afuera, va a valer madre, pero pues también, por ejemplo, este no, este pues está... No, está cañón, güey. Está eh, Te digo que a todos les he comprado. Pero o sea, yo también voy a mencionar, entonces no pasa nada, güey. Bueno. O sea, creo bien. que... O sea, además de los que tú dijiste que también me parecen muy buenas tiendas, por de hecho las tres que mencionaste, ajá, estoy de acuerdo en que en el catálogo y, y la selección, o sea, la selección de su catálogo, creo que es interesante. De Sticky Hypo, la verdad es que no soy tan fan de su catálogo, o sea, su catálogo sí si no para mí no, creo que al inicio me pareció interesante su concepto, como el que dijera en el, ay queremos como enfocarnos más en lo como en el, los temas caguayí y todo eso, pero de repente vi que empezaron como a meter como de todo y más como pues las piezas que más se vendían y como que dejaron un poquito de lado lo del tema de como kawaii, que era lo que ellos okay. que, eh, bueno esta Audrey intentaba como eh, ofrecer a través de su tienda. No sé por qué, supongo que por negocio, supongo que porque pues así era, ¿no? O sea, no es tampoco uh -huh. tan fácil conseguir piezas, ¿no? Y tampoco, si te enfocas solamente a piezas que hago ahí pues no sé, no sé qué, qué, qué tan fácil sea, ¿no? Pero eh, de las otras dos sí me late su catálogo. Uh -huh. Y decir que, hey, creo que él, como lo está intentando, como, como presenta su tienda, creo que tiene mucho valor. O sea, que se preocupe, por ejemplo, en darle un valor un poco más... Eh, hacia el tema kawaii o hacia el tema más girly, o sea, como hacerlo un poco más hacia abriéndose sí. ese lado, creo que vale la pena que se haga el esfuerzo y no, hacia allá. Había, y está chido Porque la existe, mayoría de las otras tiendas, sí. pues no, güey. O sea, por ejemplo, Dead Bunny Store de repente no, sube, güey, sube bueno. fotografías así de una morra así súper sensual, güey, en su Instagram de hola, buenos días, ¿no? Y es como de. de ¿Cómo te explico que eso probablemente una morra que te siga no le no le agrade sí, no, tanto, ¿no, güey? O sea... Sí, porque lo que te digo, los mercados son diferentes, justamente lo que dices. y creo yo que incluso esta comunicación que tiene Dead Bunny, eh, creo que es lo que quiere, o sea, sí, es lo que quiere reflejar. O sea, pero pues sí está cabrón, güey, o sea, digo, sí. también hay morras que les gustan y que también quieren ah, sí. coleccionar, güey, ¿no? O sea, sí, yo creo pero que bueno. no está enfocado en ese pedo, pero sí realmente creo que la comunicación que tiene es esa porque las piezas que tiene son como más de ese estilo, o sea, más, claro. más urbanas, más de tatuaje, más... Incluso algunas hasta, eh, pues a lo mejor un poquito más controversiales en, en ciertos eh, pues modelados y todo esto, o sea, sí siento que su su, su línea, y por ejemplo, Rojo Bermelo sí siento que, digo, Rojo Bermelo era más como, o es una tienda de diseño, pero sí las piezas que traía era como un poco como más familiar, o sea, como... Sí, güey. Como que traigo ya. Y el ojo Bermelo me latía su catálogo. Ahorita la verdad es que creo que cada vez le han dejado como de apostar menos a mejorar su catálogo o a curar. Y se van como por más a la segura de lo que vende. O sea, en este caso, Kit Robot se ha visto cada vez más en su tienda que antes. O sea, antes sí traían Kit Robot, pero también traían muchas. o sea traían, Trataban de traer diferentes marcas y ahorita. Pues la verdad es que Kitrobot es lo que más ves, güey, en su oferta, ahorita. Ok, wey. ok. ¿Va a ver las tuyas? No. Este... pero tío, Aparte de esas tres, que sí estoy, me, me late y sí estoy de acuerdo, creo que también vale la pena echarle un ojo a una tienda ahí reciente que se llama Ito y Republic. Uh -huh. eh, que yo no tengo el gusto de conocer a... Sé que se llama Ricardo, uh -huh. aunque yo sé que soy malísimo en los nombres, seguramente no se llama así, no sé, güey, pero... Sí, sí es Ricardo. Sí, sí es Ricardo, aunque ah, okay, no, sí la tiene ahora. Este... Creo que... Está enfocándolo como a, como a piezas como más eh, actuales. Sí. Y también que, que no, nadie en particular en las demás tiendas de alguna manera está buscando traer. O sea, el sí. hecho de que trajera los Anatec a mí sí me sorprendió, güey. A mí sí me sorprendió que, que trajera a Anatec, porque pues, es una tienda, o sea, Anatoy es una tienda, para los que no lo conozcan, es una tienda coreana, güey. Uh -huh. Que, pues, además de que sale medio buscar el envío y demás, güey, pues, tampoco es que tenga mucha presencia acá sus piezas. De hecho, muchas de esas piezas yo no he visto en otras tiendas aquí. Y me sorprendió que ellos las trajeran. También así como me sorprendió que, por ejemplo, pusieran la preventa del POC de ah, sí, okay. Strange Cat Toys, ¿no? Ajá, que la semana este, Y así, la verdad es que me late. O sea, sí. creo que me emociona ver que, que tal vez sí están poniendo atención en ciertas piezas que no tan fácil llegan acá y que ellos están clavando en traer Sí, está güey, ¿no? muy chingón porque realmente está, está agarrando lo que nadie más ha traído y, y gracias a eso el catálogo de México pues claro, se, se mejora, güey. Claro, claro, güey. A o, sea, a mí, más, güey. o sea, ver el, el Anotec, la verdad es que sí me emocionó, güey. O sea, verlo y decir, ah, güey, qué chido que esté aquí, güey, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué otro, güey? Pues yo creo que... Eh, Monkey Poe. O sea, creo que Monkey Poe, aunque es una... Eh, me, agrada, me agrada su catálogo. A veces no me agrada. Y eso sí lo voy a decir, güey, abiertamente. Es mi opinión, güey. Pero a mí no me agrada, güey, el, el cómo, por ejemplo, presentan a veces... Eh, las piezas o cómo, o cómo presentan las cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo presentan como su oferta, ¿no? A, como tienda hacia un coleccionista o como tienda hacia... Hacia el, el fanbase, ¿no? Hacia el público. ¿Cómo presentan las cosas, güey? Eso, de la neta, es que sí no soy muy fan, porque siento que desvirtúan un poco la esencia o lo que, de lo que es el arte hoy, güey, ¿no? Eh, te digo, con su catálogo no tengo tema sus precios también creo que son buenos, aunque a veces sí he sentido que algunas piezas eh, sí le suben pues, un, un poco, güey, por no decir que tal vez mucho en algunas, güey. Este... Pero creo que es una, una tienda, güey, que vale la pena que la gente la tenga, la tenga en el radar y que se y que vea su catálogo y que si le late y si le conviene comprar, güey, y le gusta lo que traigan, pues también se, ellos también tratan de traer como ciertas cosas en específico, ¿no? Okay. Este, entonces creo que creo que vale la pena y que la gente lo tenga como en el en el, en el radar, ¿no? O sea, Monkey Monkeypaw también creo que... Y, y también que han hecho su esfuerzo y que han tratado como de, pues de hacer... Una de las cosas que a mí no me late, güey, que hacen, que no hacen, mejor dicho, es como apoyar el talento nacional, güey, ¿no? Okay. Y lo digo porque, pues, justo voy como a mi última mención, güey, eh... que es una tienda que sí lo hace, güey, ¿no? Uh -huh. y, que, y, que, y que el Monkey Pover yo no lo veo, güey, uh -huh. o sea, no uh -huh. lo veo, güey. Eh, y veo, veo otras cosas, güey, que no me gustan, güey. Como por ejemplo una pieza de resina que hicieron, como con una copia de un Yankee, como partido a la mitad en una como base de resina, como el Yankee, como si estuviera congelado en carbonita. Ok. Y vi que las vendieron, de hecho las tenían en plástico macizo donde participaron. Pero, güey, no me gustaron, güey, las piezas, güey. Y además no me pareció chido que, pues, güey, estás copiando una pieza que ya está, dude. O sea. Ah, ya, sí. Es que esa las ¿qué hizo este, este, este Valhawk. Se las mandó para acá. Algo así me había dicho ese güey. Que era el yankee, ¿no? Con acostado. Ok, sí, sí me acuerdo esa pieza. Ah, güey, entonces... Eso no... no y no, no yo no lo veo, güey. O sea, a diferencia de otras tiendas como Rojo Vermelho, que tú mencionaste, como este como Sticky Hypo, ¿no? E incluso Dead Bunny también he visto que, que ha movido piezas eh, de artistas nacionales. O sea, uh -huh. he visto que ha movido piezas, por ejemplo, de Frank Mystery. Sí, ¿no? sí, este. Yo soy de, de estos güeyes, los de Squinklex que son de ella de, de Puebla. Uh -huh. eh, sí, sí. Y, el, y ellos no lo hacen, güey. No entiendo por qué, no sé por qué, como su indiferencia a la industria local, pero ese pues, es un como tallecito para mí, pero aún así eso no le quita como su mérito y que lo hacen sí, bien como tienda y sí, que todo, trata de hacerlo bien, güey. Este, y pues que tienen un catálogo que tratan de cuidar, ¿no? Sí, yo creo que todos como tienda todos hacen su ¿No? esfuerzo. Y, y, de buen modo. y al último, pues, o sea, vale la pena decirlo, güey, y, o sea, eh, creo que su mérito lo, lo tiene, güey, y es, y incluso tiene mayor valor que yo lo diga y no lo digas tú, güey. Y viniles chiles, güey, es una muy buena tienda, cabrón. O sea, no porque nos preste no, no, no, su no espacio, güey, no porque nos preste su espacio, güey. No porque nos preste su internet, aunque no sirva, güey. Que ahorita no sirvía. Este, sí, no sabes. por eso, güey, sino porque ha hecho su esfuerzo, güey. O sea, venir de Chile como tienda, ha hecho, ha hecho su esfuerzo para construirse como tienda, como una opción, como un apoyo, como una comunidad, güey, como una galería. O sea, eh, construir eso conlleva muchísimo involucramiento, conlleva muchísima dedicación, güey. Conlleva incluso el decir, güey, a la verga, trabajar en una oficina, güey... De desarrollando software me voy a poner a desarrollar viniles chiles, güey. Que es algo que... Donde hago algo que... Que, que impulsa una industria que me gusta, güey. O sea... Eso, güey. No mames. Muy pocos, güey. Muy, muy pocos, güey. Entonces... Creo que... Además de eso, obviamente, güey. Ya regresando a mi punto. Y dejar de estarte aventando no, no, no, no, no, este, sí. flores, cabrón. Ya, ya te iba a dar un beso. Wey. Este... Eh, o sea, el catálogo, güey. La verdad es que sí sí tratas de, cur de curar lo más posible tu catálogo, güey. El apoyo al artista nacional siempre se siente y siempre se ve, güey. Siempre se ve, güey. Desde el inicio creo que has tratado de hacerlo, güey. Eh, como tienda. Y obviamente el apoyo de espacios como este, güey. Que es una galería que puede darle un, un espacio no solo para que se presente tal vez algún lanzamiento que en algún punto se pueda tener alguna marca o lo que tú quieras, sino para cosas nacionales o para piezas de algún artista nacional. Eso creo que le suma un chingo, güey. Y, y creo que eso vale mucho la pena reconocerlo en precios no quiero hablar güey porque la neta es bien pinche carero güey pero nada no es cierto nada no es cierto así buenos precios o sea vaya lo que creo que lo que lo que cuenta es la intención no eh, y pues ya güey no creo que esas serían mis tres mis bah. tres Tiendas. De todos modos, bueno, yo creo que sí vamos que a Que yo recomendaría. De las demás. Que en realidad son seis, güey. Son sí, seis son tiendas seis, que estamos recomendando, podemos, pero pues sí tenemos cuántas más. Va, bueno, entonces de todos modos les vamos a mencionar a todas las tiendas. Porque sí, te digo. La lista completa. Para que fue... tengan la lista completa, güey. Y para que sí. no se nos vaya ninguno, no se nos vayan a poner sentimentales, güey. Sí, realmente, nada más fue como nuestra opinión de por qué creíamos que teníamos un, tenemos un top 3 por eso, pero realmente, claro, les claro. Les comento, yo conozco a todos, todos son mis amigos, no venga vayan a después. todos les quiero dar No, huesos. y a todos los conozco y aparte a todos los he comprado y a todos, la verdad es que el, lo que tú decías, ya, Oscar, ¿no? Ya, sea no tienes que quedar bien con ellos, güey, el si son tus que... amigos, güey, que te que, que, que, sí, o sea, no, den amistad, güey. Que patrocinen mejor, si sí, no, hay que decir nada. <risa> no. Eh, bueno, entonces es eso, el, el que aparte pues los admiro porque se han aventado el mismo pedo que yo y están apoyando de esto, como tú decías, pues cada, cada uno hace su esfuerzo, eh, su, su valor extra que le da, su identidad a la propia tienda, porque realmente también es algo bien chingón que pues, ninguna tienda se parece, o sea realmente, aparte del independientemente del nombre, ninguna tienda tiene o maneja el mismo concepto, entonces creo que también eso está muy chingón, entonces vamos sí. a nombrarlos otra vez. Puebla, Dead Bunny, Gustoys. Ok, sí eh, Mérida, Lucky Dragon Fight Lucky Fight Dragon, ¿no? cómo es? No, Lucky Dragon Fight ¿no? Lucky Dragon Fight Sí Ok Pero bueno, son amigos Este eh, ¿Quién más? Eh, Sticky Hippo eh, Bueno, sí, sí. Eso está en la Roma Y está con inteligencia artificial en la Roma eh, la condesa... Ah, espérate, también en mi top, güey, yo metería una wild card, güey, para inteligencia no, artificial, güey. No, pues vamos a meter todas. Para no, que... inteligencia artificial metería un wild card, güey. No, no, ahí. No, no ya, ya. Ya ya lo dije. Va, inteligencia ya, artificial ya, es mi wild card. Wey. Entonces, este, bueno, la Roma, este, inteligencia artificial y este equipo, eh, la condesa eh, está rojo bermelo y no sé si todavía siga monkey ahí, pero bueno, vamos a pensar que sí. Entonces todavía por ahí están en la condesa. Eh, ¿quién más? por ahí nos falta güey? Este, Marva Toys, no sé Marva Toys, de dónde. Se toys. ellos no sé de dónde sean pero Me yo mismo. los descubrí por una pieza que hicieron con un artista no sé si es mexicano o no, el artista yo creo que sí porque tenía un nombre como pues, latino pero es una pieza de resina que hicieron y por eso los descubrí y sé okay. que Bien. se mueven más como en temas que nos de Sofubi que nos los etiquetamos también y, eso, y luego sigue Itoy Republic pero él sí Ito y él todavía sigue en, en línea pero bueno también es de la Ciudad de México pero ya ahorita cuenta igual en línea o físico, güey. Ah, sí. O sea, porque al no, final. No, pero me refiero tienda, a, a donde. Él está en la Ciudad de México, aunque ¿Eh? no tiene tienda física, pero sí todo es en línea. Y pues ya, güey. Y pues viniles chiles, güey. Viniles chiles, obviamente, güey. güey, es que ni los hemos nombrado. ¿Para qué, güey? Están robo, en el video, güey. <risa> o sea, toda la gente <risa> lo está <risa> viendo acá. <risa> y mira, aquí, güey. Aquí, güey, aquí donde <risa> este, está apuntando <risa> mi dedo, hay un loguito, güey, que dice viniles chiles, güey. <risa> sí, güey. Bueno, o sea, esos pues, o sea, eh, esos es en el centro? No hay y pues necesidad, güey. Sí, no. Creo que vale la pena también agregar tiendas, güey, que aunque no son de Artois, güey, sí han estado metiendo Artois. Por ejemplo, los de Two Fit Under en Monterrey. Ok. Two okay. Feet Under en Monterrey está trayendo como piezas, eh, principalmente de, ¿cómo se llama? Mighty Jacks. Ok. De Mighty Jacks. Eh, y no sé de qué otra Han traído. De Rip and Deep también han, han estado trayendo okay. como piezas. ¿Quién eh, ¿Quién más? Eh, esos son ellos, o sea, de Two Feet Under Ajá, había otra de Monterrey Digo, el rojo vermelo viene de Monterrey Que ya tiene el reto que está aquí, pero había otra también no, no ¿En Monterrey? El cual, sí um, Pero pues, no sé. no sé Que nos den. Pero que son nos como comenten, de tiendas güey, que no o sea, No, no, que no, que son, no son de Artoy específicamente Ajá, pero pues sí traen como por el por, como por Yo el creo el que traen Ajá, que, que funciona, ¿no? Porque por ejemplo, pues, hay muchas tiendas de sneaker Que traen caos, por ejemplo como sí. no Entonces, Pero ya son como las básicas, ya no es un catálogo como tan extenso. Uh -huh. Que también eso es bueno, también creo que ayuda el, lo que decíamos la del hype ayuda a que conozcan más. Sí, güey. Que no está tan hype. ¿no? <risa> pues, este, ya está. pues ya está, ¿no? listo, güey. Ya, wey. ya acabemos el episodio, sí, porque Otra vez, otra vez nos vamos a ir. Lo lamentamos. Nos vamos a ir, seguramente nos vamos a pasar de no, la hora, no pero no, no pasa no, nada. Ahí, Espero ahí, hayan disfrutado este este episodio. Sí, ya esperamos que el siguiente sea en vivo porque, como les decía, sí nos escribieron muchos que ya estaban ahí preparados sí. para vernos. Ya para la próxima vez, ojalá y esté pagado el internet aquí en vinile chile? El pinche Slim ahí, aviones, este, unos megas. Para que podamos hacer stream, Oscar, sí. ¿no? Por favor, sí. te lo encargo porque si, si no, no, no, no puedo pues, hacer mi chamba, güey. Nos vamos al Starbucks, algo. Si no, ¿no? <risa> en, el, en el Vips, güey. En, en el Vips. Ah, güey. <risa> <risa> sí. Color, güey, edición Vips. Me sí, late, alguien, A ver, sí. Pues, ¿alguien? No, alguien que nos invite, güey. Bueno, pues a, a <risa> algún lado, no sé. Ya, ya que salgan patrocinadores, chingada. Órale pues. pues. Pero bueno, ya quedó. Ah, pues muchas gracias. Esto fue Color, güey. Eh, Quince. Yo soy Oscar. Yo soy Gen. Pueden seguirme en redes sociales como Génesis. Sin la primera, ¿eh? Sin la primera, E Yo soy Oscar, OsUs. Redes sociales, todo junto. sí Que todos los pues aquí salen. Eh, sí, qué más, Esto fue ya. Color, wey. Que estén muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Pasen a chido?